Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y este es el especial año 2022 de Produ Hackers que vamos a contar cómo nos ha ido un poquito en resumen. No lo vamos a contar todo porque bueno, luego entramos en detalles, pero vamos a encontrar a contar la mayor parte de ello. O sea, lo que sea, los que estáis en directo podéis preguntar, como, como siempre, vamos a intentar hacer aquí un ejercicio de transparencia y los que estéis en diferido, pues podéis preguntar en los comentarios y, sobre todo, podéis mandarnos dinero, aplausos o lo que queréis, lo de dinero sobre todo. Conmigo tengo aquí los cuatro socios de, de Product Hackers. Por un lado, Luis Díaz del Dedo, CEO de Product Hackers. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy buenas a todos y todas las que estáis escuchando. Aquí estoy. Bien, bien, hemos llegado, que no es poco. Hemos, hemos llegado a final de año y hemos llegado a grabar podcast que llevamos sin grabar uno eh, hace ya. O sea, es que va pasando la dureza de, de esto del día a día y se pasan los meses y no habíamos grabado nada. ¿eh? Totalmente, bueno. sí, sí, sí. sí Pero bueno, aquí estamos, hemos llegado. que Vamos, uh, digo, no es poco y, y bueno, bien, bien, bien. Ahora contamos, ahora contamos. Eso es, mira, ya nos dicen los primeros en directo que el dinero no nos lo mandan, así pues por, por mandar besitos o algo, pero Joder. algo con cariño, que se hace muy duro el año. Era Tenemos de esperar, también. Era de esperar. Eso es. Mira, el que habla es George Jorge García, CTO de Produha, qué es? ¿Cómo estás, George? Pues muy bien, oye, yo creo que ya muchas ganas de volver al podcast, ¿no? Bueno, igual no sé, hablo por mí, pero creo que hablo por todos también. Claro, como vosotros no grabáis dos episodios a la semana, pues. pues <risa> sí, ¿no? Eso es verdad. <risa> Pero, nada, muy bien, muy bien. Como decía Luis, llegando a final de año, que no es poco, se acercan las navidades y, nada, genial. Aquí con muchas ganas de contar cositas. A tope. Y tenemos aquí el último, pero no menos importante, porque es el que tiene el número del PIN de la tarjeta de crédito. Carlos Maribona, financiero, y recursos humanos de, de ProductHackers. Un poco estructura que consigue que, que no se nos vaya a la cabeza. ¿Qué tal, Charlie? Sí, señor. El pilar de Produhackers. ¿eh? eh... Pues nada, aquí estamos, un año más viviendo del cuento, chavales, y evangelizando aquí, evangelizando sobre cosas que no sabemos. Pero oye, siempre es divertido hacer este resumen del año. Ahora contaremos cositas. Sí, esto es como cuando vas borracho y te pones a contar cosas, pues igual. Porque llegas llegas a final de año, no Incluso sé la sensación, las sensaciones. Yo, llegamos a final de año, ostras tú, qué viaje, ¿no? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo empezó el año? ¿os acordáis cuando empezó el año? ¿Quién tiene alguna sensación? Para mí me ha parecido como 10. Como hace años. tres años, tío. Exacto, algo así. Hmm. Fíjate, hace tanto, hace tanto, hace tanto que Luis ha quedado como pillado un segundo. ¿O me lo ha Totalmente, bien, no, no estoy acostumbrado ya al directo otra vez, tío. Me, me está costando. No, no, pero se ha hecho, se ha hecho largo. ¿eh? O sea, yo es que miro para atrás. Todo, me pasa todos los años. Todos los años, todos los trimestres, de vez en cuando digo, miro para atrás y digo, madre mía. Pero o veo algún email o nota o proceso que estábamos haciendo y digo, what the fuck, ¿sabes? Es como hace siglos, tío. Eso es. Pues bueno, vamos a empezar, vamos a darle caña eh, y de hecho, mira, nos quedamos con Luis, ¿vale? Vamos a empezar, resumen cualitativo, ¿cómo resumirías tú? Así un poco, grandes rasgos, ¿Cómo, ha sido, ¿cómo has vivido tú el 2022 desde la perspectiva de Product Hackers? Bueno, yo es que eh, no me he hecho un mini resumen para venir aquí porque, porque estaba terminando una licitación del infierno. Y entonces, pero bueno, uh, joder, ha sido... O sea, ha habido momentos de estrés importantes o sea, de decir, ostras, what the fuck. Eh, luego ha habido momentos de relajación. Yo creo que además es que me pasa más o menos casi todos los años y en, los, y los mismo, en las mismas etapas, sin querer. Pero, o pues, sea, en general la... la Perspectiva completa es buena, eh, pero empieza a entender. No sé si os acordáis o os pasa cuando le preguntabais a algún empresario y le decías, oye, ¿qué tal, va, qué tal va la empresa y te decía, ah, podría ir mejor. Y le preguntabas a un emprendedor que estaba perdiendo pasta a raudales o no había facturado nada todavía, le preguntabas, ah, muy bien, muy bien. Hemos hablado con cuatro clientes y los cuatro nos han dicho que lo comprarían. Eh, pues yo creo que va pasando un poco eso, ¿no? Cada vez, cada vez tengo más, estoy más del lado del empresario que decía: podría ir mejor. ¿Sabes? Eh, quizá. También porque por nuestra forma de ser, o sea, por ser mejoristas y por estar constantemente revisando todo lo que hacemos para hacerlo mejor, cada vez ves cosas que podrías hacer mejor. Y estamos constantemente pues, con esa perspectiva. Y es que quizá es la que nos toca a nosotros también. Pero, pero yo creo que ha ido bien el año. O sea, es decir, hemos conseguido las cositas que nos hemos propuesto, eh, las hemos ido consiguiendo. Algunas difíciles como, pues, bueno, la ronda estaba ahí, había que superarla. Eh, luego el crecer al ritmo que nos habíamos planteado, había que hacerlo. O sea, Es decir, que es que parece una tontería, pero facturar un kilo o dos es fácil, pero duplicar a partir de ahí, pues empieza a ser otra aventura. Y lo hemos ido consiguiendo, así que yo estoy contento. En general, a nivel emocional, he pasado por momentos de tensión, momentos de sentirme eh, totalmente mediocre y decir, ¿pero what the fuck? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Cómo se hace esto? o sea, Si es que me ha pasado tres o cuatro veces más de decir no he hecho esto en mi vida, no sé qué me están pidiendo, eh, no, lo, no lo termino de entender, ¿sabes? Eh, y pero, pero lo hemos afrontado y luego sale bien, o sea, es que te, hay que tener en cuenta que, que en muchas cosas, cuando creces tan rápido, es la primera vez. Y como es la primera vez, lo haces con toda tu mejor intención y, y con tu mejor predisposición, que es lo mejor que lo puede hacer alguien, o sea, lo mejor posible, o sea, lo intentas hacer lo mejor posible y te sale lo mejor que puedes hacerlo. Pero... Pero luego yo creo que nos ha salido más o menos bien. Y seguimos avanzando y dando pasos. Y lo que mola es que ahí vienen aprendizajes muy guapos. Pero de nuevo, cada tres meses estamos en una cosa nueva que no sabes cómo le eches a afrontar. Entonces, la misma guerra de siempre, pero con, en diferentes alturas. Yo, yo lo que has Conseguir, dicho de momento de tensión... Y tal, aprendizajes, yo lo resumiría en ¿eh? que nos pasamos todo el año diciendo, ay, que vamos de puta madre, que vamos de puta madre, y de repente, ay, que nos la pegamos, ay, que no la pegamos, ay, que, que vamos de puta madre, que... y como tal, una continua, pum, pum, sí. que, que, que, que a veces no, no sabes muy bien, y cuando lo ves con perspectiva y dices, joder, pues nos ha ido guay, pero cuando estás ahí metido en la montaña rusa del día Exacto, a día sí. y tal, a veces dices, Tú, yo no sé si, si lo vamos a hacer la leche de bien o si nos vamos a pegar una galleta brutal. Al cual Y yo con lo que decía, esto de cosas que, que intentas hacer y que a veces no sabes muy bien cómo hacerlas o es la primera vez, tema estratégico. Tú miras hacia atrás, en el histórico de Product Hackers, y lo piensas y dices, joder, estos tíos tienen una estrategia, ¿eh? porque primero fueron a clientes más pequeños, luego subieron el precio, luego fueron a clientes más grandes, ta, ta, ta, ta, ta, ta. y dices, coño. Eh, claro, pero en el momento en el que tienes que estar preparando esa estrategia para adelante, dices, eh, ¿cómo leches se hace esto? ¿Sabes? Entonces tú miras para atrás y todo está hilado y todo está bien conectado. Eh, por supuesto hay cosas que, que probamos y que luego no funcionan, hablaremos de alguna hora, pero, pero cuando miras hacia adelante e intentas construir hacia adelante es otro rollo y es otro, otra historia. O sea, pero bueno, a mí personalmente me gusta, lo que pasa es que me cuesta también. O sea, me cuesta mucho el, el arrancar de algo que no sabes cómo le eches a hacer y tampoco sabes muy bien a quién preguntar. Eso es lo que tiene. que Incluso a veces preguntas y te dicen cosas gente muy interesante y muy inteligente, pero luego ¡Ostras! Pues, dice, lo pruebo y pues me queda igual o no me ha funcionado. Esto es como los hilos de Twitter. Tú los lees y dices Está todo clarísimo. Voy a por ello. Y, y luego no te sirven para nada porque las circunstancias de tu empresa y las cosas de ahí y tal, dices ¡Joder! Sí que no, no me vale. sabes a Los hilos de Twitter ¡Qué motivador! ¡Qué guay! Cada tweet con contenido súper potente, pero es que luego lo intento llevar a mi día a día y no encaja. No encaja porque no está fácil. ¿Estás queriendo decir que esos hilos virales que tanto lo petan no, no son la Biblia? Fíjate, fíjate. Bueno, sí, sí. O sea, no, no, a ver, está bien, sí, es, es un contenido motivador y tal. Otra cosa es que sea útil. O el consejo, tío, cuando pides consejos, bueno, pides consejos o cuando te dan consejos o no sé. En fin, no me quiero liar en, esta, en estos temas, en estos berejes, pero al final es verdad que... que cuando montas una empresa, las variables son tan específicas y concretas que al final hay muchas decisiones que tienes que tomar tú y no hay nadie que te pueda, prácticamente, o sea, te pueden dar consejos, pero es que como tus circunstancias son tan específicas y concretas que, que es muy diferente. O se mete alguien ahí a muerte en las analíticas de tus cosas y empieza a echar horas o es muy difícil eh, llegar a dar consejos o tal. Por lo tanto, al final estás solo, estás sola tomando decisiones. Nosotros nos tenemos, por lo menos nosotros nos tenemos a nosotros y, y le damos 15 vueltas a las cosas Pero Pero bueno, luego es complejo eso Ya es. os dejo Le, le, le, pasa, le, le doy paso a George más que nada Porque si te dejo un rato más, creo que te acabas Metiendo en un berenjena Tengo no, no, no. <risa> Sacamos a de, de política eso, ¿no? O algún clickbait ahí total. Y... Eso es George, pues nada. tú cómo lo has visto pues a ver, pues es que coincido completamente en lo que estabais diciendo, ¿no? De hecho yo lo iba a resumir como algo así como eh, como una montaña rusa de emociones, o sea, creo que todos los años cuando hacemos el podcast eh, de final de año creo que o yo por lo menos, alguno de nosotros siempre dice lo mismo, esto es como una montaña rusa y es verdad, Y ¿eh? yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos a que vayamos como creciendo, ¿no? Que siempre hablamos mucho de crecimiento en el podcast y demás pero tenemos que ir Acostumbrándonos a crecer un poco a tirones, no, por así decirlo. Entonces, siempre vas a tener como esa montañita rusa de emociones. Pero bueno, que después de pues casi seis años que hacemos, cinco años y medio, seis años que hace Product Hackers en mayo, si seguimos aquí también es por algo, ¿no? O sea, que al final pesa más lo, lo bueno y lo malo. Y como lo bueno que lo malo. Y como pesa más lo bueno, pues yo. Yo quería destacar una cosa, que hay veces que quizá no, no, no decimos mucho, pero a pesar de que hemos tenido un crecimiento bastante rápido, sobre todo bueno este año y el anterior, estos dos últimos años sobre todo, no creo que, que seguimos teniendo como los valores intactos de Product Hackers y eso mola mucho. Es decir, si ahora yo echo la vista atrás este año, este 2022, y veo pues eh, la gente que ha entrado en Product Hackers, creo que los tenemos ya, esos valores, eh, primigenios, por así decirlo tan afianzados que, que se están cumpliendo pues vamos de forma, de forma espectacular, y creo que es súper importante eso, para tener un, un crecimiento que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces bueno, simplemente pues, pues destacar eso, y para mí la otra el otro punto del resumen de este año es un poco pues el cambio que te, de, de venta, no, es decir, de cambio de, de clientes a ir cada vez más grandes, a clientes cada vez más grandes, más corporate. El, los cambios que nos estamos dando cuenta ahora que conlleva eso, pues en los ciclos de venta y demás, y que bueno, que luego hablaremos de quizá ha podido impactar un poco la rentabilidad o no, no lo sabemos. Pero, pero bueno, que estamos virando hacia ser una compañía quizá algo más profesionalizada. Y, oye, y con una estructura para poder escalar a, a, a los 100 millones de euros de facturación, como siempre decimos. Yo ya estoy contando esos 100 millones. ¿eh? Uno, dos, tres. Vamos por tres. Quedamos ahí. <risa> Charlie, ¿tú cómo lo has vivido, tío? Yo en mi Excel, ahí están los 100 millones. ¿eh? Si no os lo creéis, yo os hago hay una proyección. Rapidita. Eh, pues muy alineado con Jorge, sobre todo, no yo creo que, que vemos conclusiones similares. Ha, ha sido un desafío, al final un desafío crecer a nivel de equipo, manteniendo la esencia, y no solo manteniendo la esencia, sino que creo que además mejorando varios niveles eh, la calidad de nuestro servicio, mejorando a nivel proceso, mejorando es uno de los grandes problemas que tienes cuando creces, ¿no? que es eh, más difícil llegar a todo, controlar todo y más crítico tener procesos, entonces parte del, de los dolores del 21, que también lo repasaba antes, que era, oye, pues hemos hecho muchísimos procesos y a ver si sirve para algo, pues creo que en el 22 hemos visto reflejados que sí que servían y que nos ha permitido crecer ¿no? eh, y crecer en remoto con las complicaciones que no creo que a nadie le sorprenda que tienen contratar a gente en general, ¿no? Y más en perfiles técnicos o digitales como los que contratamos. Entonces, oye, pues que hayamos sido capaces de crecer, crecer bien, crecer medianamente sanos y, y en clientes cada vez más grandes, pues creo que es muy positivo y es fruto de, del trabajo de años anteriores, ¿no? Un poco lo que dice Jorge, al final que llevemos casi seis años en el mercado, pues quiere decir que, que algo hemos estado haciendo bien y que al final pues cuando echas la vista atrás y dices, coño, vaya paliza me he pegado y a ver si esto da resultados, pues, pues si miramos nuestro, nuestro resumen del 21, hablábamos mucho de procesos, ¿no? Pues mira, yo creo que el resultado de esos procesos es que el 22 hayamos podido crecer ordenadamente, ¿no? y crecer y crecer con el mayor crecimiento histórico interanual, pues hemos crecido, luego contaremos un poco cifras, pero un 75% en facturación aproximadamente es el año de mayor crecimiento, quitando algún año inicial, que bueno, cuando vienes de 50.000 euros, pues es fácil que crezcas más, ¿no? Pero bueno, en años un poco de estabilidad, pues es el año de mayor crecimiento. Y además eso de demostrar que podemos dar servicio a clientes grandes, que además esos clientes grandes renuevan, eh, pues vamos a seguir proyecto, pues no sé, con varios clientes bastante grandes, no sé cuántos podemos decir iguales, ¿no? Pero vamos, en general casi todos nuestros clientes grandes y, y que mejor trabajamos, mejor más seguidos estamos, renuevan y de hecho muchos de ellos, también hablaremos luego, nos han pedido más servicios. Eh, algunos hemos dicho que sí, otros que no. Pero bueno, creo que eso es una buena señal también, ¿no? De que el servicio ha ido mejorando. Eh, quizá algo optimistas en cuanto al plan eh, que nos planteábamos a principio de año y se nos ha hecho en algunos momentos sobredimensionarnos en estructura, en... en en, en, en a lo mejor jo, ha habido momentos del año que yo veía nuestras, algunos canales de, de managers o de management y decía, Tío, no, no llegamos todavía a 50 personas y tenemos 15 managers. ¿no? Eh, creo que esta reflexión de, hostia, cómo nos hemos pasado en, en meter estructura y en meter estos ciclos de venta largos que habla Jorge y, y, en, y en, bueno, pues al final ir a clientes grandes requiere otras, otras skills y otros procesos, creo y espero y confío esto lo veamos reflejado en 2023, ¿no? que cuando veamos esto de 2022, digamos, oye, pues fuimos optimistas, metimos mucha estructura, eh, nos metimos a vender a clientes grandes sabiendo que los procesos son largos y demás, pues creo que, que este dolor de hoy será el buen resultado del año que viene. Y un poco a nivel personal, muy rápido, pues eh, seguir dándome cuenta un año más que, que no tengo ni idea de nada, ¿no? Y que, y que al final, oye, pues el... el no sé si el rol va creando a la persona un poco y yo en mi caso, pues, entré en Product Hackers pensando que sabía muchísimo de finanzas corporativas y según vas creciendo y la empresa va creciendo, te vas dando cuenta que sabes muy poquito y que no te queda otra que ir creciendo, ir aprendiendo, ir empapándote de, de gente cercana que te pueda enseñar y, y crecer porque no queda otra. Pues la realidad es que... Eh, pues crecer es complicado y te hace crecer también a nivel personal. Estaría guay que hubiera una newsletter sobre crecer luego. <risa> o luego os hago un spam al final. Cuento yo, mira, y el enlace que lo ha dicho Carlos, se han dicho George, un ¿no? cliente grande. Eh, sinceramente es un game changer el, el ir a cliente grande, tanto en ciclos como en un montón de cosas, pero ahora, y espero que no nos escuchen muchos, o luego no no lo saquen ni a la cara, Joder, es que dar servicio a un cliente grande... Es proporcionalmente mucho más fácil. Es decir, eh, lo, con los clientes grandes, eh, claro, como ellos van un poco más lentos comparado con una startup que va a, a toda leche, eh, claro, nosotros parecemos flash. Me refiero al final, relativamente hablando, brillas mucho más porque el impacto que tienes en el negocio es muy fuerte, porque tu velocidad con respecto a la suya es mucho mayor, pero es que además nos está pasando. Que claro, ya cerramos en su momento clientes grandes con, pues, con, con un presupuesto anual majo, pero es que ahora estamos haciendo unos upsells que nos multiplican por tres ese valor. Entonces, el lifetime value del cliente eh, explota. O sea, de repente dice, joder, cada vez que capto un cliente, si consigo mantener el lifetime value, eh, suma mucho. Entonces, yo quiero animar aquí a todo el mundo que dé servicios, incluso que vendes productos a, a, a empresas, joder, que es que el cliente grande... En el medio o largo plazo te puede estar aportando muchísimo más por este tipo de cosas, ¿no? Que entras en un cliente, una vez que se gana la confianza, salvo que la caguen mucho, eh, te mantienes, que puedes ir haciendo upsells, que le puedes ir dando otra serie de servicios. Yo, yo creo que para nosotros ha sido gran parte del crecimiento de este año y del año que viene va a ser gran parte del crecimiento. Ya lo estamos viendo, ¿verdad Luis? Que te voy... Eso es lo que te iba a decir justo, que, que Big Corporate también es por la casuística de nuestro servicio, ¿eh? que no creo que sea para todos tampoco, ¿eh? pero es verdad que para nuestro servicio, concretamente, sí que tiene mucho más sentido. Claro, es, es, evidentemente es analizarlo, pero bueno, que a veces lo, lo dejamos de lado y, y, y a lo mejor somos un caso paradigmático, eco, pero es que en menos de dos años hemos pasado de, de, de, de dar servicio a empresas muy pequeñitas a llegar a, a Biscorp, por eso. es decir, creo que también hay una parte de lo que decía Luis antes, no, no tenemos una estrategia porque no somos unos grandes estrategas, pero sí que teníamos una serie de cosas claras y enseguida empezamos a validar la intuición de, oye, es que el cliente grande, nos sentimos cómodos y lo que hacemos, lo que dice Luis, no, es decir, esto del growth eh, que al final hacemos mucha experimentación, que el volumen de tráfico pues, te ayuda y demás, es como que tiene muchísimo encaje en este tipo de cliente. Pero hay veces que yo creo que la gente se queda solo en dar servicio a empresa pequeña porque se piensa que llegar a una empresa muy grande es muy complicado. No penséis que es tan complicado, es tenerlo claro e ir buscando un poco esos saltos, ¿no? Empecé un cliente así, me salto un cliente así, salto un cliente así eh, y evidentemente tiene un trabajo, pero no es imposible. Y también, o sea, aquí nosotros tenemos que remarcar el trabajo de marketing que estamos haciendo. ¿eh? O sea, que a nivel de marketing y comunicación se hace un trabajo muy grande. No creo que sea tan fácil para... Para muchas es que sabes lo que pasa también yo creo que para nosotros esta vez ha sido muy fácil llegar a cliente grande porque incluso nos han venido a buscar pero claro eso es el resultado de muy buen trabajo de marketing sabes que además está en tu tejado corti o sabes por eso a lo mejor no lo estás viendo pero es pero coño, que ha habido un trabajo muy importante ahí no es tan fácil ¿eh? o sea yo lo pensaba en mis empresas anteriores y ves que no me había sentado vamos es que ni, ni querían hablar conmigo sabes se costaba un huevo tío entonces se ha hecho un, o sea, en produja que se hemos hecho un trabajo brutal eh, eh, claro. en esa línea, tío, que has liderado y que, y que tiene un impacto. Y entonces nos resulta fácil por todo el curro previo y toda la inversión en... Justo. En es eso. que esto que estás diciendo, y ya no solo es el trabajo de marketing que hemos hecho, que, que estoy de acuerdo y, y también, eh, ya, y ya no solo por mí, sino por, por el equipo de marketing que hace un curro y, y, y me soporta el mogollón, pero hay una cosa muy importante y, y es que yo creo que el, nuestros fracasos de ayer son parte del éxito de hoy. Es decir, Exacto. Eh, Luis, nosotros hemos chapado empresas, hemos quebrado, yo sigo pagando préstamos por ahí de empresas, pero es que al final todos hemos traído aquí contactos, es decir, el leñe que le estamos dando servicios a empresas y gente, que ahora están empresas que en su día habían sido clientes o amigos de etapas anteriores. Entonces, hay una parte muy chula, yo creo, de la trayectoria de un, de un emprendedor y todo esto que es... Tío, aunque fracases en un proyecto, te llevas una mochila que a lo mejor en el siguiente se capitaliza más. Y por poner un ejemplo, yo hay gente a la que le estamos dando servicio, que, que yo ya le había dado servicio en otras empresas, en Brainsys, y le sacamos mucho más dinero ahora. Decir, que, que la oportunidad puede que esté más adelante. Si hoy estás emprendiendo y no lo estás consiguiendo estar donde está, pero a lo mejor en la siguiente etapa vas a capitalizar todo eso. Yo creo que es un buen mensaje porque sí, eso es, es verdad. Y además le sacas mucho dinero nosotros, pero el cliente también gana mucho más dinero gracias a esta colaboración, que no, no se piense que le sacamos más dinero porque tal, ¿no? De hecho, joder, yo es que al principio entendí esto como hablar desde mi parte emocional del año, ¿vale? Entonces, claro, yo si, si, o sea, una cosa que nos ha pasado aquí y que estamos todos diciendo lo mismo más o menos en la misma línea es que hemos encontrado Product Market Fit, que mucha peña puede decir, ostras, ¿has encontrado Product Market Fit factura, cuando facturas 3 kilos? Bueno, es que es que hemos tenido que ir buscándolo y también, o sea, lo que buscábamos era un full fit. O sea, sería product market full fit, no solo fit, ¿vale? De con qué clientes puedo trabajar bien. No, no, no. Con los que tengan full fit. Entonces, también aquí os digo, vamos, este año te, te robo un trocito de tiempo. Yo, o sea, Corti, que es que no sabía que había que hablar de esto, macho. Entonces, yo estaba hablando de mis emociones y sensaciones del año. Eh, entonces, claro... Eh, Hemos tenido que hacer muchos cambios con impactos importantes dentro del servicio, con impactos, impactos importantes dentro del de, de, de, de equipo para poder llegar a tener este fit. O sea, no solo a nivel comercial, a nivel de cómo prestábamos el servicio, de qué perfiles prestaban el servicio con el cliente, hemos tenido que hacer muchos cambios hasta conseguirlo. Y ahora ya sí que es absolutamente evidente que estamos en Product Market Fit. Porque la tipología de clientes a las que decidimos que íbamos a dar servicio principalmente no solo está eh, volviendo a renovar, sino que está incrementando y en la mayoría de los casos duplicando o triplicando el servicio, que es lo que comentaba antes Carlos. Entonces, ostras, es que eso, o sea, el Product Market Fit se demuestra con facturas y con facturas cada vez más grandes y con facturas más grandes de clientes que están más contentos y todo lo demás son vanity metrics. Entonces, yo creo que hemos alcanzado nuestro Product Market Fit. Y ya termino y te dejo otra vez, que era tu, era tu turno. No, pero está guay. Sí, la gracia de esto es que vayamos que comentando también cosas según eh, vamos pensando, ¿no? Porque es, es que es muy complicado resumir un año. Yo lo que decía al principio, de verdad. O sea, yo no, no tengo una imagen mental de cuándo empezó el año. O sea, es como la sensación de llegar derrapando, ¿no? A final de año. Eh, ¿Alguna impresión más? Joder, sinceramente hemos subido un mogollón el nivel de prestación de servicio. Eh, durante todo el año pero seguramente desde mitad de año hasta ahora ha sido la bomba es decir yo ahora me creo totalmente lo que hacemos en el, y no es que no me lo hubiera creído no pero joder, eh, entenderme los que estáis emprendiendo que muchas veces haces cosas con que tienen sentido que funciona parecer le ven las costuras no de decir, río, es que tenemos un, un servicio que está muy bien planteado que el, con, con todos los clientes y día a día de hoy estamos dando retorno, que está funcionando, que le estamos aportando valor, ¿no? Pues de ahí esos los cross-sells, los upsells y demás, todo este tipo de cosas suceden como, como, como retorno. Y tuvimos una primera mitad de año que, que sinceramente, ostras, eh, nos costó. Porque, de hecho, en esta búsqueda que decía Luis del Product Market Fit, ¿no? Pues, pues a veces metes clientes pues que a lo mejor experimenta, oye, ¿seríamos capaces de darle servicio a startups en fases muy iniciales? Pues demostramos que no. Nos, nos dimos cuenta que ahí era muy complicado que pudiéramos apartar valor a día de hoy pues con el equipo que, con, con los condicionantes que tenemos. Pero claro, hemos llegado a, a estos clientes más grandes y aportamos muchísimo valor. Y no solo trabajamos con Big Corp, tra también trabajamos con, con algunas startups, pero sabemos cuando viene un cliente ahora mismo, ya sabemos hemos aprendido a decir tú sí que te puedo eh, da, eh, dar servicio porque podemos aportar valor y otros que no y de hecho joder, incluso ayer tuvimos una, una startup muy chula que a mí me flipa mucho lo que hacen y les hemos dicho que no le íbamos a poder dar servicio porque sabíamos que que no le íbamos a poder rentabilizar y eso saberlo que tu, el equipo lo sepa que nosotros lo sepamos es un, un avance a la leche a mí cosas otras cosas bonitas del año eh, y a lo mejor esto es más persona para mí fichajazos hemos empezado a traer gente que me, bueno, ya estamos fechando siempre, pero joder, pues en marketing, por ejemplo, tenemos a Rubén Mancera, que nos no conseguimos traer de, de Estadio Plus, y ya tenemos una persona con, con solera. Yo, yo aquí voy a hablar yo un poco de lo mío, porque al final es la gente un poco la que yo me estoy descargando el, el curro, ¿no? Pero, pero está bien, Barreto, Andrés Barreto, que está liando toda la parte de ecosistemas y, y está pues, ayudando a que tengamos mucha más visibilidad en el mundo del e-commerce. Eh, bueno, a Pablo Moratinos, es que, que no es que trabaje directamente conmigo, pero pues estuvimos eh, hablando al principio eh, con él y, y bueno, era como un referente y de hecho fue un fichaje un poco como casi sin querer en el sentido de que se la dejamos caer y, y coló, ¿no? Es como, ¡Uy! Y dices, <ríe> qué guay, ¿no? Eh, pero hace, o sea, a mí me hace mucha ilusión cuando vea el, el equipo, que al final somos, pues eso, ya más de 55 personas, lo, luego revisamos con Carlos exactamente números es que hay mucha gente muy buena. Es decir, que al final, si, hubiera, si no fueran empleados nuestros, nos gustaría trabajar con ellos. ¿no? Y yo creo que es algo que también mola mucho. A todos los niveles, además. ¿Y, y qué más? Eh, creo que empezamos a hacer una gestión profesionalizada y yo creo que esto se nota sobre todo en que estamos de fuegos cada dos por tres. Eso es una realidad, pasan cosas. So, luego hay un, un, un, tengo un comentario para esto pero yo hace que no yo creo que nosotros no entramos a resolver un cliente que eso es maravilloso y quizás por eso los clientes van mejor o sea fijaos la correlación eh que nosotros no entremos al cliente que los clientes vayan mejor algo hay algo hay vale y eso, eso mola mucho eh, y yo para concluir y esto sé que lo yo tenía aquí como en mis notas y, y Luis estaba diciendo what the fuck qué es esto Usamos NailTed, que es una herramienta... Los chicos de NailTed, si nos escucháis, esto es algo, al menos desde, desde mi experiencia, que, que te pide que aplaudes, antes aplausos al equipo, pero te lo pide el viernes, a partir de mediodía. Hay una cosa que sí que es verdad, que al final lo que hacemos nosotros es intenso, somos un equipo de alto rendimiento, dar servicio al cliente con este crecimiento es intenso. Los viernes, hay mucha gente, al menos yo, llego derrapando. ¿Qué quiere decir? Que cuando NailTed te pregunta, la pregunta para los aplausos, que es ¿qué tal ha ido tu semana?, yo siempre le miro al email a los ojos y le digo, ¿tú quieres que te lo cuente? O sea, ¿realmente tú quieres que yo te cuente mi semana? Pero porque hay mucha intensidad, pero que creo que a veces nos equivocamos, creo que la intensidad es buena. Es que, joder, pues lo que, que hemos estado jugando a ganar, ¿no? que a pasar el crecimiento que hemos tenido este año, pues supone, supone ir apurando las curvas. Y entonces, claro, pues cuando vas en una carrera apurando las curvas, pues llegas al final de la carrera pues con algún rasguño, ¿no? Eso, eso no es fácil, que yo, luego, luego entraremos un poquito ahí. Oye, si queréis, Charlie, que yo me enrollo mucho, es que como se nota aquí el que, el que graba todas las semanas. Eh, resultado, porque hemos hablado ya de que hemos facturado algo más de 3 kilos, pero contamos minutos y resultados y un poco cómo cerramos el año. Sí, sí, sí, mira, pues efectivamente hemos ido adelantando cosas, ¿no? Eh, hemos facturado 3,1 millones, o vamos a facturar 3,1 millones aproximadamente. Teníamos un objetivo de hacer 3,5, ¿vale? Por poner en perspectiva, veníamos de 1,75 aproximadamente el año pasado. Teníamos el objetivo de duplicar esa facturación, pero bueno, nos hemos quedado un poquito cortos, ¿no? Es alrededor de un 70-75% de crecimiento versus, versus, el, versus el año pasado. Eh, general yo creo que bastante satisfechos con este crecimiento a nivel de otras cifras pues cómo queda esto en la línea de abajo de vida pues básicamente eh, hemos reinvertido todo en crecer ¿no? vamos a acabar pues contablemente dando algo de vida positivo operativamente sería algo de vida negativo eh, pero bueno básicamente por dos motivos principales ¿no? eh, lo que hablábamos antes de preparar el crecimiento de 2023, hemos metido más estructura, hemos metido a gente muy, muy potente, como, como estaba comentando Corti ahora. Y, evidentemente, pues esto tiene un coste. Eh, hemos metido sobrecapacidad también eh, en la parte de servicio de cara a estar preparados a un crecimiento también de cara a 2023. Que esperamos que se dé, que parece que se va a dar, pero que todavía tenemos que terminar de cerrar. Eh, y, además, estamos invirtiendo en el desarrollo de, de nuestra propia herramienta para que nos facilite la gestión de clientes. No sé si luego vamos a hablar un poco de, de experimentos, pero bueno, eh, estamos invirtiendo algo, quizá menos de lo que nos gustaría, pero algo en, en desarrollar esta herramienta que creemos que nos va a dar mucha eficiencia en futuro. no Y un poco pues por todo esto y por seguir financiando el crecimiento, al final no conozco muchas empresas de servicios que crezcan un 75% anual, o al menos que veníamos de crecer un 60 y algo el año pasado, o sea que, que seguimos una línea creciente, chula, eh, pues que además puedan dar un EBITDA excesivamente alto. Estaba dentro del plan reinvertir, básicamente, todo. Hemos crecido en personal de unos 38, 39 que éramos a principio de año a casi 60 que acabamos. Eh, nos quedaremos un poquito cortos. De aquí a poco ya lo pasaremos las 60 personas. O sea que también un crecimiento chulo. Y, pues bueno, algunas otras métricas como... El NPS de empleados, que mide la satisfacción de los empleados, que puede ir de menos 100 a 100, básicamente, esta métrica, que lo medimos semanalmente, pues tenemos una satisfacción de 73, que es súper bueno. Eh, y, bueno, pues eh, vamos haciendo cositas al final para que la gente también sienta que trabajar en Produha, que es dentro de que somos muy exigentes y que queremos que la gente esté a tope siempre, eh, pues eh, tenerles contentos, ¿no? Pues, cosas, por ejemplo, en el nos llega feedback de... De que no promovíamos hábitos saludables, ¿no? Pues hoy hemos metido una persona, que te, y un canal nuevo en Slack, con una coach eh, nutricional y de salud, podríamos llamarlo, que básicamente comparte recetas y hábitos saludables de manera diaria, ¿no? Recetas sanas, eh, hábitos saludables, para recordarnos que nos movamos, hacer ejercicios, estiramientos, ¿no? cosas, cosas chulas. Y, y bueno, pues básicamente, y, y también un poco por poner en contexto, ¿no? Y lo que hablábamos también de clientes grandes, este crecimiento ha venido por dos cosas. Una, por, por crecer el número de clientes que, que llevamos, que el crecimiento quizá no es tan grande, no tengo la cifra, pero bueno, mira, en enero lo puedo mirar rápido. Pero en enero teníamos eh, 18 clientes eh, y para, bueno, y ahora estamos en 21, en enero tendremos 22, eh, pero lo que ha crecido realmente es el ticket medio también, ¿no? Lo que hablábamos, vamos a clientes más grandes, vendemos servicios más grandes, vendemos más perfiles, servicios más especializados y, y eso es lo que nos ha hecho llegar a, a ese crecimiento. De hecho, la idea para el año que viene es también las dos cosas, ¿no? Crecer en número de clientes, pero también crecer en eh, mucho, en, en volumen, en ticket medio. Sin ir más lejos, hoy hemos presentado una licitación que hablaba Luis antes, que bueno, ya sabéis cómo es esto, luego habrá negociaciones y demás, pero si nos la cogen tal cual la hemos presentado, sería el el proyecto más grande de la historia de Product Hackers con bastante diferencia. ¿no? Eh, de hecho, solo la facturación anual que supondría sería pues la mitad de lo que facturamos en todo el año pasado con un solo cliente. ¿no? Eh, o sea que, bueno, eso da un poco también señales de, de dónde estamos y, y cómo vamos creciendo y cómo va creciendo nuestra ambición también, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas. Qué bien suena eso. Cosas. Sí, ver, sí, luego sí, nos negociarán y se quedará en una tercera parte de lo que hemos presentado, pero, pero ahí eh, está la propuesta. Con dos lenguas lo hacemos los que... objetivos del año y a tomar por saco. Claro. Y que es una propuesta súper realista y súper eh, adecuada a los objetivos que están buscando. O sea, quiero decir que no es porque cobres mucho, es porque, porque, porque ese cliente ya tiene un tamaño en el que tienes que que meter un esfuerzo importante. Yo quería puntualizar cosas, ¿eh? me trabo y todo. Quería puntualizar algunas cosillas, ¿eh? O sea, porque, claro, tenemos un 70% de crecimiento en la facturación total de la empresa, pero hay un porcentaje, o sea, hay un porcentaje de nuestra facturación que no es growth directamente. Y es una línea de facturación que no solo estamos haciendo porque no crezca, sino que poco a poco la vamos a reducir. Entonces, en realidad, growth ha crecido más, ha crecido casi un 110%. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque todos nuestros esfuerzos van a esa línea de facturación principal, ¿vale? Ah, y aquí podríamos hablar también de Go, podríamos hablar de... de eh, pero bueno, que al, que al final, o sea es decir, que, que hemos conseguido seguir duplicando. Hemos cumplido los objetivos, ¿vale? Es lo, es lo importante. Es un poco... O sea, yo, por ejemplo, quería contar una historia a nivel personal, ¿no? Que es como... Eh, creo que en casi todas las métricas que podamos tener de la empresa hemos ido muy bien, o sea, han ido de lujo. Pero hay una que, que para mí jode todas las demás, para mí eh, a nivel personal. Y esa es una métrica que teníamos claro que iba a ser así, ¿vale? O sea, es decir, lo sabíamos desde el principio y era parte del plan. Pero es eh, que Levita haya sido negativo, es como, shit, ¿sabes? Que es un pelín, que no es nada, que, que es irrelevante y que para eso pedimos la ronda y es un, es un poquito. Pero me lo fastidio. Yo es la yo primera vez sabía... que lo escucho, ¿eh? No, no, no lo había escuchado <risas> nunca. <risas> no lo he dicho nunca, ¿verdad? Joder, no, no, no, claro, yo lo voy a repetir un millón de veces porque también es mi papel y es parte de la historia. Pero es que es como, joder, tío, o sea, es como... Um, es como si tuvieras un Ferrari, pero no le pudieras echar gasolina, tío. Y tú lo tienes y le ves por las mañanas y lo miras y dices, What? Entonces es como, Uah! es una tontería y lo sabíamos. O sea, quiero decir que era parte del plan. No sabía que no iba a joder tanto. Sabes, el, el decir, bueno, claro, pero es que, claro, es que crecer tiene un coste. Y lo que pasa es que eh, al final yo creo que hay otra cosa importante de, de lo que ha pasado este año. Yo creo que hemos entendido y en cierto modo superado o vadeado temporalmente la trampa de la consultoría, vale, que está muy relacionada con la capacidad de prestación de servicio, el, los perfiles que tienes facturales o no facturales, todas esas historias y, y creo que hemos entendido cosas ahí y nos hemos dado cuenta que con pequeños ajustes, me estoy metiendo quizá ya, que, pero con, con pequeños ajustes, que no son locuras, no, no son, o sea, no son, no es nada drástico, es todo lo contrario, es simplemente, oye, vamos a ir un poco más ajustados a, a lo que tenemos para nuestros clientes, no vamos a llevar, pero tomamos algunas decisiones que sobre el papel y en la idea principal suena muy bien de decir, oye, vamos a llevar dos o tres personas extra, porque como vamos a crecer tan rápido, es que somos unos motivados, como vamos a crecer tan rápido, vamos a tener dos o tres personas ahí y tal, claro, tú vas sumando. Esas dos otras personas al, al mes que no tienen asignación y que están haciendo otras cosas y que gracias al equipazo que tenemos de GRUZ que han ido construyendo allí, eh, ahora hay muchas cosas hechas también, ¿eh? que eso hay que medirlo. Pero claro, eso te, te impacta negativamente y es que luego es, o sea, anímicamente a mí eso me fastidia. Por eso luego en 2023 pues lo vemos ahora. Bueno, a mí a todos yo creo, ¿eh? ¿Cómo lo sentís sí. vosotros? A ver, yo creo que al final es cuando hablamos de estrategia, ¿no? Que decías antes, parte de la estrategia son este tipo de decisiones. Este año, 2022, decidimos crecer. Decidimos crecer porque teníamos viento de cola, porque, joder, vemos que al principio de año entramos en clientes, no, nos creíamos el crecimiento y luego, seamos realistas, decidimos crecer porque veíamos el mercado a principio de 2022 y dijimos, hay dinero, eh, hay opciones de financiación, eh, por decirlo así, tenemos alternativas, para poder crecer y, y poder sostener ese crecimiento, pues sin, sin necesidad de generar mucha caja positiva, que si hubiera el contexto estado de distinta manera hubiéramos actuado de otra forma. ¿Qué nos pasa en 2023 también? O sea, en, do, en 2023 nos enfrentamos al año y, y decimos que ahora entraremos, ha cambiado, o sea, no es 2022, se ve claramente y a lo mejor luego acaba siendo parecido en muchos aspectos, pero sí que vemos que el mercado es sustancialmente distinto que si en algún momento fuéramos a buscar dinero al mercado para para forzar más crecimiento nos iba a costar y no tiene sentido y que ahora estamos en un momento de crecimiento donde optimizar un poquito algunos números de la compañía y a lo mejor el lugar lo que hablamos va de crecer un 70 80 pues podemos crecer un 50 un 60 y, y, y generamos una, una caja que nos permita hacer otras cosas es decir podemos llegar a un punto intermedio pero yo creo que también eh, el año pasado había un momento bueno para hacer lo que hicimos. Es decir, yo creo que estratégicamente no era mala decisión porque sí, sí, se dan una serie de circunstancias que, que, que a lo mejor no se vuelven a dar. Es que a lo mejor, chavales, no volvemos a pillar un, un año tan fácil para algunas cosas. De hecho, es que, claro, muchas de las decisiones de este año se tomaron en diciembre, porque en enero ya empezamos a ver cosas. Lo que pasa es que tú ves cosas, eh, pasa un Q, a ver cómo reacciona tal, pasa otro Q y ya empiezas a ver que, oh, shit, ¿sabes? Entonces, claro, y ahora ya pues, hemos tomado decisiones ahora, pero bueno, también es lo que tiene una estrategia. George, si vas a decir algo. Sí, simplemente pues que para al final para eso estamos precisamente, ¿no? Es decir, para tomar ese tipo de decisiones un poco más estratégicas es lo que tenemos que... Que ir haciendo es lo que tenemos que ir analizando y también hay un componente ahí que es un poco, bueno, mmm, bola de cristal, pero hay que intentar al menos ir también eh, predecir un poco el futuro, por así decirlo. no Y decir, oye, pues yo creo que es que 2023 va a pasar esto, entonces mejor la estrategia la cambiamos para este año y hacemos esto. no En ese sentido yo creo que al final todos los empleados de Product Hackers pueden estar tranquilos, porque otra cosa es que no vires tu estrategia, no cambies nada, es decir, que sigas un poco con la misma estrategia eh, a pesar de que la situación macro cambie, el mercado cambie, tus propias circunstancias internas de la empresa cambien, pero, pero bueno, al final lo vamos haciendo, yo creo que son que de momento... Sea lo que sea, esas decisiones son las que nos han hecho llegar hasta aquí. Y eso es cojonudo para mí. Eso es. Ahora para, me encanta a ellos porque le, le escucho ahora y digo, coño, parece que, que somos listos y todo. Me gusta, me gusta. Eh, mira, vamos, pues, vamos a hacer un, un, un, un parancete sobre un poco el, el, el esquema que yo tenía previsto. Porque aquí Marcos Castillo nos pone una pregunta que me parece... Guay, porque yo tengo yo mis pensamientos, pero dice, ¿cuál ha sido el momento más difícil de este año? Y sí que si quieres empezamos por Luis, por ejemplo, eh, y si alguien no lo tiene claro y necesita no pensar, hacemos un pasapalabra, pero cada uno seguramente tengamos algún di momento distinto en mente, ¿o no? Bueno, yo voy a contar uno, eh, probablemente sea el vuestro también, o no, o no pero bueno, mejor si, si ya digo uno, vosotros decís otro, y así, vamos, así se pone más difícil. <risa> pues vamos allá, mira... Eh, para mí uno de los peores momentos es cuando eh, tuvimos que despedir a dos personas que eran profesionales excelentes, pero que es que no tenían encaje en, en lo que estábamos construyendo. O sea, es decir, eh, pensábamos que había un perfil que podía tener sentido para nosotros, teníamos a dos, dos, dos personas que eran muy buenas, a que, que, que eran realmente muy buenos profesionales, pero no conseguimos encontrar el encaje. O sea, no pudimos, es que no, no fuimos capaces y sobre todo también eh, había un problema de rentabilidad. O sea, quiere decir que ahí es que la matemática te está diciendo esto, no escala. Y entonces en ese momento pues tuvimos que despedir. Y es, es, es fatal porque cuando tú despides a una persona que sabes que no encaja con la empresa, pues es que no encaja. O sea, quiere decir, es triste también, es duro, pero bueno, pero en este caso que tienes que despedir, joder, a gente que, que es muy buena profesional, que tal, pero ah, es a mí me... me me dolió bastante ese momento. Vamos, no sé si los más difíciles, pero probablemente uno de los más difíciles. No sé vosotros qué tenéis en mente. Ahora pues, George. Pues yo estaba pensando, yo creo, que esa pequeña, vamos a decir, pequeña crisis, ¿no? Que tuvimos un poco de, de, de renovaciones con los clientes. Eh, tuvimos ahí un impasse en el que de repente tuvimos un ratio de renovaciones bastante bajo. Y eso al final te hace preguntarte muchas cosas. O sea, porque estábamos ya en un momento en el que decíamos, oye, ya tenemos market fit, ¿no? Como decía antes Luis, tenemos market fit, hemos probado el servicio, eh, funciona, estamos generando impacto en los clientes, estamos generando valor en los clientes y nos están contratando. O sea, que, que bien, vamos por el buen camino, ¿no? Pero te llega un momento de estos un poco más dramático y te hace preguntarte muchas cosas oye pero y qué pasa tenemos que cambiar algo hay que cambiar el servicio cómo lo prestamos hay que cambiar eh, el precio eh, no lo sé o sea te acabas cuestionándote todo un poco y al final pues mira de ahí salió hablando de decisiones más estratégicas de ahí pues, sale como una decisión un poquito más estratégica de, oye, a partir de ahora creemos que hemos tenido ciertos clientes que no han sido, que no han sido del todo fit con, con nosotros, con el encaje de Product Hackers, con el servicio que prestamos. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es eh, ir evaluando más fuertemente la entrada de los clientes para ver si son fit o no son fit. no Y eso justamente, o sea, de un problema hemos generado un, una oportunidad o una cosa muy buena que nos ha llevado a que a final de año estamos eh, dando servicio, yo diría que más que nunca, a clientes con un feed casi, digamos, total con nosotros. Y eso al final se nota en el corto plazo, pero se va a notar mucho en el medio y en el largo plazo. ¿no? Entonces, bueno, pues por resumir, un momento... Durillo o dramático que te hace replantearte muchas cosas, que estás cenando por la noche en tu casa y estás pensando cosas, eh, pero, pero que yo creo que ha generado buenas decisiones y una buena salida de ahí. Carlos. Justo, yo estaba pensando en el mismo que Jorge. Luis es que es más sentimental y va más a las personas y, y, y Jorge y yo vamos más a los números. No, lo de, lo de Luis fue jodido también porque, porque además eran profesionales muy buenas. Bueno, también les ayudamos a. Salir a buscar cosas, pero bueno, es cierto que es eso, ¿no? Y, y por poner un poco más de contexto a lo que decía Jorge, al final pensad que enero del 22 crecimos un 40% versus diciembre, o sea, mes a mes. De hecho, si, es, si contamos solo growth fue un 60%, o sea, que fue como, no nos vamos a comer el 22. Los primeros meses del año fueron bien, fueron entrando clientes nuevos, iban entrando uno o dos al mes, tal. Y hasta mitad de año, justo en mayo, entró la pasta de Big Water... Yo creo que nos creímos un poco los reyes del mundo esa primera mitad de año porque íbamos muy bien, metimos lo que hablábamos antes, ¿no? Mucha estructura, mucho, mucho equipo para el crecimiento que pensábamos que íbamos a seguir teniendo la segunda mitad del año y de repente llegan los meses de junio y julio, hostia, y se te empieza a caer todo, ¿no? Y, y se te empiezan a caer los clientes, se te empiezan a ir, se, pues, Y ahí es donde hicimos esa reflexión, ¿no? De, oye, de, ¿qué está pasando? Nos dimos cuenta que parte de ese crecimiento... Era un poco ficticio, pero un poco castillo de Nyper, ¿no? porque al final habíamos inflado la facturación metiendo clientes a los que quizá, no sé si engañándonos a nosotros mismos, yo creo que se podía dar buen resultado, pues quizá no estábamos tan preparados o quizá el enfoque no era el ideal, o bueno, o quizá simplemente no eran clientes full fit para nosotros y por lo que sea, pues no se estaba dando todo el buen resultado, que todo el buen servicio que deberíamos. Y ahí hicimos ese ejercicio, ¿no? de, de replantearnos. El problema es que además eso nos llevó a una segunda mitad de año jodida al final, ¿no? Y hemos tenido meses chungos. O sea, septiembre, octubre, todavía han sido chungos también, ¿no? Eh... Es que pero, creo bueno, que bueno, lo pero... que pasó ahí más es que no teníamos evidencias suficientes todavía para decir que esos, esos clientes, o sea, que, que nos, no éramos capaces de darles... Porque el servicio no está mal. Lo que pasa es que es lo que comentaba antes, Cortis. Si yo incremento un 5% las ventas de Zara.com, no tiene nada que ver que si incremento un 5% las ventas de una startup. ¿Por qué? Pues porque ese 5% no representa nada. El esfuerzo que tiene a nivel experimental conseguir incrementar un 5% es prácticamente el mismo en una que en otra. Sí, Entonces, claro, claro, son que... clientes con otras necesidades más a corto plazo, con, que necesitan ver resultados más rápido. Nuestro servicio también tiene impactos a veces sí, a claro. más medio largo plazo, menos paciencia. O sea, hay un cúmulo de cosas, ¿eh? no quiero decir que nuestro servicio fuese malo para esos clientes. En muchos casos éramos más incrementales. No claro. Incluso por su situación económica no nos pueden seguir pagando, porque es normal, es una startup y tu funding no llega, pues priorizas otras cosas. ¿no? Lo eh, malo, tío, es que llegaron todas las evidencias juntas, muy rápido. Eso es. Nos pilló y no llegaron ahí a trasmano y dijimos, claro. Y entonces nos pusimos a decir, se acabó solo clientes full fit. ¿Qué pasó? Que nos cargamos la mitad de nuestro pipeline de posibles clientes calientes, nos los cargamos nosotros mismos. Eso es duro y... también, ¿eh? O sea, sí. eso ha sido duro. Es que al final este, este año hemos vendido un huevo más de lo que pensábamos que íbamos a vender, pero es que tuvimos un problema de, pues eso, de falta de renovación y de cambio de... ¿Qué es lo que comentaba también un poco antes Carlos? Falta de renovación. Eh, ese cambio de, de perfiles y luego claro que el cambio de perfil tuvo un impacto que nos hemos dado cuenta ahora al final del año y es que claro los periodos de venta son más largos con lo cual hemos pasado ahí un valle de lágrimas, eh, travesía por el desierto, no sé cómo llamarlo, caminar sobre cristales, llamarlo como os guste. Eh, por poner un poco de contexto... Eh... Sí que lo que ha pasado es que no eran, no eran muchos clientes. En paralelo teníamos pues esto, los clientes más grandes que estaban contentos y dando buenos, buenos servicios. Pero al final, cuando tienes una compañía que da servicio, pues como nosotros, 12, 13, 14, 15 clientes en paralelo, cuando tienes cuatro clientes pues donde, donde hay problemas, es un drama. O sea, es un drama en el sentido de, de que al final son como muchos problemas juntos, lo que decía Luis. Y, y también mogollón de historias de, de estado anímico del equipo, ¿no? Llega un punto en el que tú mismo y la compañía se empieza a plantear si esto que hacemos está teniendo sentido o no. Y yo digo, que, que era curioso porque veías una dicotomía de, joder, con muchos clientes la cosa va bien, pero hay un grupo con los que no, que tenemos, que de hecho cu cuando empezamos a darle servicio ya sabíamos que eran clientes que tenían otra serie de características, porque eran más pequeños y que podía ser más complicado que alguna serie de cosas, pero no sé si tenéis esa sensación de que hay un momento en el que ya se te nubla el juicio, y dices, yo ya no sé si es que esto no tiene sentido absolutamente nada, si son esto, es decir, cuesta tomar la decisión porque emocionalmente está todo el mundo muy implicado en eso, cuando eres capaz de abstraerte, que es un poco lo que hicimos, dices, venga, si esto es un porcentaje pequeño de clientes, son estos, esta tipología, que es lo que ocurre, empiezas a poner límites y luego ya la cosa cambia drásticamente. Yo creo que... que... Incluso a, ese, a esa tipología de clientes nosotros podemos aportarle mucho valor o le hemos aportado valor, pero les podemos aportar menos impacto. ¿no? Por, por, Yo creo que cuando nosotros entramos en un cliente tenemos oye, una parte de metodología, eh, incluso esa formación en esa propia metodología, ¿no? en cómo hacer las cosas, en cómo, en cómo hay que experimentar a día de hoy eh, de una forma científica, eso, eso lo hacemos con todos los clientes y eso es valor que aportamos, pero la parte del impacto es mucho más complicada eh, de dar en clientes pequeños. ¿no? pues Bueno, por básicamente lo que decía Luis, eh, el impacto en una startup al final a nivel dinero, que es lo que acabamos a nivel facturación, que es lo que acabamos trabajando con los clientes, pues... Son, son menos notables que, que con clientes grandes. ¿no? Y al final nosotros vendemos impacto, no vendemos valor, aunque también aportamos ese valor. Entonces, bueno, yo creo que ahí está un poco esa... esa... Y luego la gestión de la expectativa que es que una startup eh, piensa que vas a llegar, o sea, que vas a ser Josh Elman vas a llegar y vas a hacer ¡pam! y de repente, claro, es que esas cosas pasan en Estados Unidos porque tienen muchísima pasta para invertir. Entonces, si llega uno hace un cambio y de repente funciona y en vez de invertir 10, invertimos 10.000, pues claro, se notan las cosas, pero en España, si, si tú estás invirtiendo una cantidad en tu startup y te duplicamos, duplicar ¿eh? la cantidad de personas que, que llegan y compran, por ejemplo, o llegan y se registran, el impacto no se va a notar si no inviertes 20 veces más, 10 veces más. ¿Por qué? Porque, porque porcentualmente es pequeño. Y nuestro coste es caro porque tenemos a gente que es muy buena. Entonces, al final, eh, llega un momento en el que eh, la dirección a Corporate tenía todo el sentido del mundo. Y sobre todo que es que, joder, que, que los resultados que estamos dando en Corporate es que son incluso mejores los que dábamos antes. Con lo cual, eh, o sea, porque también llevamos esa o sea, llevamos ese conocimiento de startup, ese conocimiento de hidratación rápida y tal. Entonces, bueno, pues al final... Eh, es que eso, obtenemos incluso resultados mejores que, que con startups pequeñas. O sea, que nos ha llevado ahí el camino de forma natural. Hemos aprendido mogollón. Marcos, no sé si te hemos respondido suficientemente bien. Yo, yo creo que Marcos nos, nos ha arrancado casi las lágrimas del año. Han sido los momentos eh, más complicados. Si queréis para compensar eh, grandes momentos del 2022, grandes hitos, ¿qué cosas eh, os parecen que han molado? ¿Qué destacaríais? Venga Luis, empieza tú, di alguna eh, Tío, es que me está pillando todas así de primeras Y necesito, claro, vosotros tenéis unos segundillos sí. ahí para pensar si, si tuvieras mirado el guioncillo que te compartió, Porque claro, esto parece así como tal Pero, pero, pero hay un guion y todo, Chale, Lo ¿no? pasa que no todo el mundo se lo lee yeah. No, pero esto no estaba en el guion, ¿no? Así <risa> está, eh... está, Venga, si quieres tiro yo y te dejo pensar Venga, dale, dale, tú, dale, tú, pienso hoy un momentito a ver, han pasado cosas, eh, hemos ido contando muchas, ¿no? Pero yo qué sé, pues hemos pasado los 50 empleados hace ya unos meses y es verdad que ahí coincidió un poco con este momento un poco transitorio duro y, y parece que ahí habíamos chocado un poquito con un techo de cristal eh, que ya por suerte estamos superando, ¿no? Pues, y esto también, tío, yo lo reflexionaba según va pasando, ¿no? Muchas veces, tío, y esa gente que te dice, ah, ya verás, en 50 personas, hostia, la cosa cambia. Y te dice, ah, pues si vengo creciendo... 10, 20, 40, 50 personas casi sin enterarme y, y bueno, como buenos sobrados que somos y que nos creemos mucho mejores que cualquiera, decís, bueno, este está, está zumbado, ¿no? O sea, ¿Cómo me va a costar pasar de 50 si vengo creciendo? dice dices, hostia, de repente llegas y no sé si tendrá que ver una cosa con otra o qué, pero de repente todo peta. Y de repente pasar de 50 no es tan fácil. Y te ves con 50 personas y dices, hostia, que eh, ir a 100 igual no es tan fácil. ¿eh? Probablemente luego hablé con otro que haya pasado de 100 y me diga, no, ya verás, pasar de 100 es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, eh, parece que hemos pasado un poquito ese, ese techo de, de cristal posible. Además, hecho, creo, el, es que que está, se... ¿Crees que está en 50 empleados, tío? ¿O crees que está en los 3 kilos? Porque yo estaba ahí dudando, sí, si, pero bueno, que más o menos será lo mismo, que hay, hay un paso que hay que aprender. O sea, hay un... Que es que está relacionado al final, por una empresa de servicios, más o menos, pues 50 empleados, 3 kilos. Eh, hay mucha gente que te diría, 50 empleados, 5 kilos, ya, yo también quiero eso. ¿sí? Total, pero, pues, No sé cuál pero, es la métrica, pero por ahí anda, sí, sí, total. Y, pero bueno, y esto nos ha obligado también a, a profesionalizar, ¿no? Y a profesionalizar todo, de, de, todos los departamentos y casi más estructura, que es la parte que casi más me afecta, ¿no? Eh, pero bueno, hemos profesionalizado yo creo que a todos los niveles. Eh, a veces nos hemos pasado y hemos puesto a más managers de los que a lo mejor hacían falta en cada momento, pero bueno, yo creo que también es una inversión a futuro, ¿no? Y hemos profesionalizado, pues no sé, recursos humanos que prácticamente no existía como departamento, eh, pues ya empieza a tener más pinta de departamento. Y aquí, pues oye, también con ayuda de, de externos como Fresh People, que nos ha ayudado mucho durante este año y ahora ya, pues... In, internalizándolo un poco más sobre todo toda la parte de selección y de, de customer branding y demás bueno vamos profesionalizando no marketing igual pues con la entrada de rubén pues eh, hemos dado un paso más no sé corte si quieres contar algo ahí en go también hemos montado un equipo dedicado que ahora ya son eh, cuatro personas cuatro tres cuatro Bueno, por ahí andan eh, gestionándolo eh, no sé, creo que también nos ha obligado el crecer a, a dar este paso de, de profesionalizar mucho más otras áreas quizá que no son necesariamente solo el área de servicio. ¿no? Eso es, eh, yo totalmente de acuerdo. Al, fi al final, para decirlo así, hemos construido como motores dentro de la compañía que hacen que sucedan cosas sin que tengamos nosotros que estar dándole la manivela, ¿no? Que, que es genial. Por ejemplo, marketing, hacen cosas y mucho más guays de lo que se me hubiera podido ocurrir a mí en, en, en cualquier momento, ¿no? Y, y, y estemos nosotros implicados o no, está. Go pasa lo mismo. Ahora Go es un equipo que toma sus decisiones, hace análisis de, de los productos, los elabora, tal. Pues genial. Y eso pasa en toda la compañía y es un vuelco. Por ejemplo, Recursos Humanos, o es que ahora... No tiene nada que ver los últimos 2 tres meses, incluso los procesos de selección, lo bien controlados que están con, con la entrada de Jani de ahora están Yanni y Masumi en el departamento. y Joder, es que hemos subido el nivel. Yo creo que gracias a esto subimos el nivel en todo y nos preparamos a, a lo que viene. A mí particularmente me ha hecho mucha ilusión que hemos mandado ocho jamones de vitamina J de puta madre de nuestro amigo Maxi que nos gustan mucho porque cada vez que mandamos un jamón es que alguien nos ha traído un cliente que lo hemos cerrado y lo hemos firmado, entonces es alegría para nosotros, alegría para el cliente porque le vamos a hacer vender más, y alegría para el amigo Maxi, pues porque es un jamoncito. Y encima, pues bueno, también en estas fechas tan señaladas, pues comprar jamones Vitamina J, que es maravilla absoluta. ¿Eres inversor de eh, Vitamina J? No, pero, pero es que es... Yo, yo, mi niño, cada vez que recibe sobres de vitamina J, es decir, cada vez que viene un pedido a casa, el, el cabrón nos hace otra cosa. Pero abrir el sobre el jamón y comérselo entero es ¿eh? lo primero que ha aprendido. Es maravilla. Y no, si yo, yo pillé uno la semana pasada. Vamos a tener que, que ser inversores al final. Si seguimos así y si la gente, o sea, los que nos estáis escuchando, queréis un buen jamón, uno de estos de, de pata negra. Pata negra significa que es bellota y que es ibérico 100%. Así que si, si nos referís un cliente, o sea, así de fácil, ¿eh? O sea, simplemente decir, oye, mira, habla con los de Product Hacker si pues, si viene a hablar con nosotros y lo cerramos para jamón. Esto es refer al jamón, refer al jamón. Esto es lo, que, lo mejor que hemos sacado de Growth. Pero, ¿Y funciona? Pero ¿cómo, funciona. ¿cómo, ¿Cómo podemos ser tan tontos que no nos lo mandamos a nosotros? O sea, yo lo compré la semana pasada, la verdad es que. Eh, oye, yo dije que si sí llegábamos a objetivos, pero bueno, bueno, como ha cambiado un poco la perspectiva para el año que viene, para el 23, para el diciembre del 23 lo vemos. Venga, va, venga, va. Venga, te, cuando, cuando tengamos mucho vida positivo, a, a, a parte se van jamones. Exacto. Eso está claro. Bueno, una cosita más, algún otro hito que nos hayamos dejado por ahí, George Luis. Oiga, yo, yo quiero Luis. contar, ya que ya, ya he visto la lista. <risa> pues mira, básicamente, eh, a mí me gustaría contar sobre todo pues, también la ronda de Big Water. vale, por, Bueno, pues primero porque es... Eh, Pasta fresca, que nos viene muy bien, que es verdad que o sea, nosotros teníamos caja, pero, pero bueno, pues las decisiones también se toman mejor y, y, y creo que esa tranquilidad de saber que tienes caja para hacer determinadas cosas viene muy bien. Inclu Lo que pasa es que nosotros somos muy exigentes y yo en cuanto veo algo en rojo, pues no me gusta, me duele. Yo prefiero que esté en verde o en negro, ¿no? No sé, creo que es en negro, ¿no? Cuando dicen positivo, pero bueno, nosotros en el este le está en verde, entonces en verde, meses en verde. Y, y aparte, eh, ahí nos viene de lujo, pues, eh, de vez en cuando ir teniendo las reuniones con Ramón y con François, pues, que nos viene súper bien porque, bueno, pues, porque nos dan, nos dan caña. O sea, que al final eh, nos, eh, nos dan un poquito de perspectiva y nos viene muy bien porque tiene muchos conocimientos. Y luego también yo creo que tenemos que recalcar lo que estaba los que estábamos comentando, que, que es que empezamos a trabajar con clientes grandes. Eh, joder, Corti, la realidad, tío, o sea, tú acuérdate... Eh, con empresas anteriores, llegar a Zara, tío. O sea, llegar a Zara era un sueño, era pff, a ver si ya vamos, no sé qué. Y años, ahí, meses, meses, meses, meses. Y, pues, bueno, empezamos a trabajar con Zara, va muy bien, no solo eso, sino que cada vez les damos más nivel de servicio eso mola. Y es el principio, o sea, es el principio del proyecto. Era como un piloto lo que hemos hecho, ahora empezamos a dar un poquito más de nivel de servicio con la perspectiva de que eso crezca acorde a lo que es una empresa como Zara.com. ¿no? Luego estamos trabajando con Habaianas, cada vez vamos eh, a más mercados, lo cual tiene... Tiene sentido porque al final eh, lo que están viendo, oye, pues es que hay, hay cierta rentabilidad y hay cierta... O sea, y lo bueno es que continúa. O sea, porque al principio mucha gente nos preguntaba, oye, pero esto del growth, la gente lo va a hacer y cuando aprenda, pues se quedan haciéndolo ellos. Y tal. Y, y en cierto modo lo pensamos también, que, que habría un periodo, pero no, no, lo que estamos viendo es todo lo contrario, que es que si, si tú estás haciendo lo tuyo y eres muy bueno en ello, para todo lo que hay alrededor, busca a proveedores que sean muy buenos en lo que hacen y que te sean rentables, entonces es fantástico por ejemplo con Verti también, Verti incrementamos el nivel de servicio, eso mola mucho, con PC Componentes hemos tenido la oportunidad de trabajar con Hawkers, que has, ha costado, bueno pues porque al final eh, ir trayendo marcas eh, como estas es más complicado, incluso al principio tuvimos ahí que buscar la forma de, de conseguirlo y al final incluso hemos ganado un premio con ellos, o sea nos han dado el premio comprendedor de la fundación Empresa y Sociedad eh, y nos lo han dado por la colaboración con Hawkers, por lo que hemos estado haciendo y trabajando con ellos y son marcas que molan porque al final pues también te ayudan un poco a ir haciendo que crezca la tuya. Hemos trabajado con Wallapop, que a mí esto me parece eh, flipante, me parece un sueño, lo de, lo de haber trabajado con Wallapop, porque es como, joder, pues uno de los unicornios españoles, tío, pues estábamos ahí. Estamos trabajando con Tuyo, que mola mucho también, Blue Banana, con Olafly con Josepo, y sobre todo es que ahora estamos entrando ya, o sea, estamos... Yo lo que he visto ya también este último mes, y bueno, ya sabéis que esto, si fuera tan fácil como fraccionarlo en años, pero pero estamos empezando ya a ver, o sea, una rampa que ya nos está llevando al, pues a empresas muy top. De hecho, estamos hablando con empresas que molan mogollón. De hecho, para mí hay como dos criterios en los cuales eh, una, una, una empresa de servicios como la nuestra eh, lo revienta y es hay dos, dos motivos, que trabaje con, un, con bancos o que trabaje con aerolíneas. Ahí lo dejo, ¿vale? Porque también hay otras empresas muy grandes con las que estamos hablando que... que Pronto empezaremos a hacer cosas. Entonces, ostras, la perspectiva de los clientes y, y o sea, los clientes que ya están en pipe. O sea, no digo sueños, no digo empezar una reunión. No, no, es que ya están en pipe, ya están reuniones avanzadas. Son muy potentes. O sea, lo que podremos decir en Q1 o Q2 de clientes con los que empezamos a trabajar va a ser la leche. Y eso esos son clientes ya que te cambian la empresa. Y te cambian la empresa también porque hay un, un, un, una... Bueno, no es una tontería, es, es que por cómo hemos construido Product Hackers para crecer, el volumen, nuestro volumen, genera beneficio, ¿vale? O sea, es decir, como tenemos una infraestructura muy grande, la representación de esa infraestructura con respecto al, a, a la capacidad de prestación de servicio, ahora mismo es desproporcionada, pero a medida que vamos teniendo más clientes, porcentualmente es menor, con lo cual empezamos a tener beneficio, ¿vale? Entonces, eh, 2023 es el año en el que lo petamos, pero creo que faltaba comentar algo, alguna cosilla, ¿no? Antes de pasar a 2023, que ya me vengo arriba. Podemos pasar, yo creo, que ya habrá tiempo. Así vamos planteando, porque si no, claro, el, el Luis deja el hype. ¿Cómo, cómo se nota a los crowd hackers estos? Eh? Dejan ahí todo el hype ahí lo vamos a petar tal tal venga. ¿Cómo, ¿Cómo pintamos 2023? ¿Qué creemos que va a pasar? Qué se anima. Carlos, ¿das unos números? Venga, o... sí, os cuento números y si, <risa> si queréis cuento un poquito sensaciones ya del tirón y ya os... Lo Pero ve paso. poco a poco, da los números y, y hablamos un poquillo sobre ellos, que no, es que si no pasan muy rápido. Nos vamos a comer el podcast entero y no hemos contado <risa> los nada. Los números Me son acordé. importantes. Dale, dale. Corti se ha ido asustado de que... <risa> De que te pongas a, a dar la chapa. Venga, eh, objetivo del año que viene, facturar 4,7 millones, ¿vale? Que es un 50% de crecimiento. Importante que ese 50% de crecimiento es global, pero en realidad estamos planteando un crecimiento del 100% en, en la línea de growth, que es la que seguimos vendiendo. De hecho, las otras líneas o la otra línea legacy, digamos, va menguando eh, y eso nos va pesando un poco en el crecimiento, pero, pero crecer un 100% en growth eh, y en rentabilidad, obviamente. Aquí ya sí, eh, con un EBITDA, pues, no sé, 300, 400 mil euros aproximadamente, es lo, lo que deberíamos dar, eh, teniendo en cuenta que vamos a seguir reinvirtiendo en, en la herramienta que, que estamos desarrollando, ¿no? A día de hoy, o más o menos esperado a 1 de enero, eh, pues llevamos ya vendido de estos 4,7, unos 2 millones, ¿vale? Esto varía mucho porque hay varios upsells encima de la mesa medio apalabrados, pero no firmados, bueno. Y, y un par de propuestas como la que hablábamos antes que nos puede cambiar bastante el año, pero vamos, más o menos estaremos en unos 2 millones. El año pasado, por estas fechas, pues estamos bastante por debajo del millón, ¿no? Eh, no llegábamos al millón. Eh, o sea que más o menos vamos en esa línea de, de duplicar si se cumple todo más o menos parecido y así por comentar un poco qué, qué espero yo más ¿no? Eh, de qué va a ser 2023 un poco con estas cifras pues al final yo creo que hay varias cosas no es ya terminar de creernos que jugamos en la liga de, de las o que podemos jugar en la liga de las grandes consultoras al final estamos entrando en clientes grandes estamos rascando clientes a grandes consultoras eh, y creo que eso también es interesante. Eh, están empezando a mirar a nosotros. Empezamos a entrar en concursos de grandes empresas a los que nos llaman pues, como uno más de no muchos participantes. Eh, empezamos a tener reuniones con gente relevante. Empezamos a estar, yo creo, un poco en el sitio eh, donde debemos estar. ¿no? Y esto pasa también por entender un poco, un poco mejor nuestro rol dentro de PH y va muy alineado con lo que decía Corti de salirnos del, del día a día, digamos. Eh, y, obviamente, pues también tiene que ser un año, como decía Luis, pues de, de consolidar y de buscar esa eficiencia más financiera y entender cómo seguir creciendo, siendo más eficientes quizá de lo que hemos sido este año, ¿no? En el que, oye, pues te vienen un poquito mal dadas por lo que sea y, hostia, tiemblas ahí demasiado, ¿no? Y aún así, por mucho que podamos ser más eficientes, también un poco esta eficiencia y esta consolidación desde el de punto de vista más económico tiene que ver también un poco con navegar un poco un, un año de más incertidumbre, que también lo comentaba antes Corti, ¿no? Igual el 22 pues, lo veíamos con los ojos mucho más optimistas, porque la situación macro era mucho más optimista. Y quizá hoy pues, haya una mayor incertidumbre a nivel económico que nos haga también, pues replantearnos algunas cosas, no queremos seguir siendo igual de ambiciosos en el crecimiento y queremos ir a por este objetivo de crecimiento que podríamos ir a un objetivo de crecimiento menor, pero la realidad es que queremos ir a por este pero en cualquier caso sí o sí, vaya el año muy bien o vaya el año un poco peor, tiene que ser un año en el que seamos capaces de ser más eficientes para bueno pues para estar mejor posicionados estar en una posición más fuerte por, por lo que pueda venir también Luis, ¿no? algo que aportar sobre esto a mí me gustaría que fueran cinco, pero no lo voy a decir porque no me quiero mojar ahora aquí en esto, pero, pero bueno, me gustaría más que fueran cinco de objetivo, pero está bien, está bien, está bien porque, bueno, yo quiero demostrar, o sea, me encantaría poder demostrar mi sueño, es poder seguir creciendo al doble dando Evita, ¿sabe? porque es que al final son, son pequeños ajustes que hay que hacer, o sea, mínimos, ¿sabes? Simplemente es, es, es ajustar la máquina un poquito más, es, es saber cómo gestionar los clientes para que en vez de entrar ya, entren dentro de un mes y, y tener un poquito esa capacidad más ajustada, y ya está, y buscar la forma de que todo sea mucho más rentable. Eh, 300, 400K, es que tenemos que ser capaces de montar un negocio. Bien, ¿sabes? O sea, yo es, o sea, yo es, para mí ya es algo, es personal, es personal. O sea, yo quiero ser capaz de hacer un, o sea de tener un negocio que genere pasta, mucha pasta. ¿Por qué? Porque eso es capacidad de acción. Para mí el dinero es capacidad de acción. Más dinero, más podremos invertir en aquello que funciona. Más pasta, más podremos eh, invertir en lo siguiente, subir salarios, eh, lo que sea, lo que queramos hacer con ello. Porque si no, si vas o sea, si tú vas creciendo sobre lo que tienes en caja y no eres una empresa rondera, no eres una startup que tienes 20 kilos en el banco y los vas quemando, vale que es lo que suele pasar, nosotros tenemos que funcionar de una forma diferente y tenemos que ir haciendo que esto cada vez genere más pasta, acostumbrarnos a generar pasta. O sea, yo me veo como cuando, era, como cuando acababa de salir de la carrera y empezaba a trabajar entonces, me gastaba la pasta y me costaba tener 2.000 euros en la cuenta. Pues, quiero acostumbrarme a tener 20.000 euros en la cuenta y que me entren 5.000 y se queden ahí. Y gastar un poquito, pero, pero, pero que vaya, o sea, que vayamos teniendo ahí capacidad para cuando llegue el momento de invertir, hacer ¡pam! Aquí está. En cuanto encontremos lo que, lo que realmente nos haga eh, petarlo, ¡pam! podamos invertir ahí, bien, y a saco. Entonces, ese es, ese es el objetivo. Por eso yo un poco, para 2023, cuento un poquito mis objetivos. Si queréis, vamos, o queréis hablar un poco más de los objetivos que qué os parece vale, Dale, de... dale, dale tu, a tu visión así Venga. un poquito cualitativa. Venga, pues a mí lo que me interesa, no sé cualitativa o cuantitativa, pero bueno, yo lo que quiero es eh, rentabilidad de verdad. O sea, ser rentables. vale Esto lo voy a decir millones de veces este año. O sea, eh, hay mucha gente que dice, esto lo hago rentable cuando quiera. Los típicos de, tenemos la startup montada, no vamos a pérdidas porque queremos, porque estamos creciendo. Pues yo quiero demostrar todo lo contrario. Yo quiero demostrar que somos capaces de ser rentables, de hacerlo bien y de dar los mejores resultados a nuestros clientes y además seguir creciendo todo lo posible, ¿vale? Entonces ese 4,7 yo compito, contra, tengo que competir contra ese 4,7 e irá por mucho más. Ese Es el objetivo, pues yo quiero superarle. Porque sobre todo por demostrarnos que somos capaces. ¿Sabes? Y, y joder, por ese go big or go home, es, es un poco lo que, o sea, es uno de nuestros valores, vamos a conseguirlo. Es que si no o sea, si no somos capaces de generar bien de pasta, eh, hay muchas inversiones que queremos hacer que no vamos a poder hacer. En tecnología, en personal, en cambiar cosas, en, en abrir nuevos mercados, en, ostras, o sea, yo lo que quiero es que dentro de Product Hackers haya una capacidad de acción brutal para que todos los perfiles y personas que trabajan en Product Hackers puedan crecer y decir, pum, vamos a abrir aquí, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer tal, venga, pum, pum, pum, pum, vamos, a por ello, ¿vale? Y también creo que tenemos que subir un poco un grado el nivel de exigencia. Y aquí, ojo, que esto de la exigencia siempre parece que es como apretar ahí, estar ahí con el látigo, no, no, es ser, ser más exigentes con, con, con lo que hacemos. Esto casi me lo aplico a mí mismo, ¿vale? O sea, es como eh, ser más exigentes con, con cómo vamos a a construir, ¿sabes? Y, y esto ya está más relacionado con, con, con una parte que me gustaría desarrollar mucho este año, que es la parte estratégica de Product Hackers. Entonces, yo me refiero más a eso, a ser más exigentes en cuanto a cómo construimos la empresa. Y ya os dejo seguir. Venga, Josito, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? Pues mira, ya hemos dicho algunas de las cosas que yo tenía por aquí apuntadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un año clave de afianzar Product Hackers a nivel financiero, porque eh, hemos afianzado a nivel servicio, eh, creo que hemos demostrado y estamos demostrando y, y lo comentábamos antes de que yo por lo menos a día de hoy estoy contento con el servicio que damos, o sea, cosa cosas que se pueda mejorar en mil aspectos, por supuesto que sí, pero, pero creo que, que damos muy buen servicio. Entonces, bueno, pues llega una época más de, de, de afianzar, ¿no?, financieramente. Un poco también, bueno, pues relacionado con lo que estaba diciendo eh, Luis. Um, también eh, algo que hemos comentado y que estamos empezando a comentar cada vez más y como objetivo del año y tal, es, es, son temas de eficiencia, ¿no? De, oye, ¿cómo, ¿cómo hacemos para eficientarnos a todos los niveles dentro de, de la compañía? ¿no? Que al final les responderá la pregunta de cómo logramos hacer más con los mismos recursos o más, bueno, sí, más con los mismos recursos al final. Eh, movernos un poco también desde ese servicio que damos a día de hoy, cómo lo vendemos, que es un servicio muy paquetizado, eh, en el que siempre ofrecemos más o menos lo mismo a todos los clientes, hacia un proceso un poquito más consultivo. Eh, oye, tanto los procesos de venta como eh, el servicio en sí mismo y demás, creo que tenemos que empezar a, bueno, algo que ya hemos hablado, que estará como objetivo 2023, pero tendremos que empezar a, a dar un servicio un poco más personalizado. Y luego pues ir preparándonos para, para algunas complejidades que nos van a aparecer también con todo esto, ¿no? Y seguro que Luis y Carlos ya pueden hablar sobre la licitación que han estado haciendo, que se ha presentado hoy específicamente y que al final son cosas que se van añadiendo eh, a los procesos que ya tenemos. Eh, pues por lo que ya hemos hablado, ¿eh? por ir a, a corporates, a, a, a empresas más grandes, a big corporates, eh, por meternos en procesos de licitaciones, ¿no? Eh, y luego algo de lo que no hemos hablado en todo el podcast, pero bueno, yo meto ahí la cuña publicitaria, publicitaria también, que es sobre experimentos, ¿no? Que experimentos, bueno, para el que no lo sepa, es la herramienta interna que utilizamos en Product Hackers para un poco dar servicio a los clientes, ¿vale? Para documentar todo, todos los procesos que hacemos con los clientes y que queremos que a futuro sea un poco como la base de datos de Product Hackers, ¿no? Incluso como el sistema operativo de Product Hackers, igual que tenemos EOS, que es el sistema operativo del emprendedor, eh, pues queremos que esta herramienta sea un poco el sistema operativo de Product Hackers, ¿no? Y nos, nos guíe eh, por los procesos de, de servicio al cliente y poco más bueno nos viene yo creo que un año completito eh, aburrir no nos vamos a aburrir eh, carlos tú quieres apuntar alguna cosita más sobre lo que habías dicho o estás no yo ya he contado lo, lo relevante venga guay pues nada yo añado sobre lo que habéis dicho que, que en bastante acuerdo en casi todo eh, yo creo que sí que en general va a ser eh, un año donde yo creo o quiero que vamos a empezar a, a, a recuperar un poco la inversión que hemos ido poniendo. Es decir, al final estos años hemos invertido mucho en construcción de marca, en marketing, en experimentos, producto, en, en, en, bueno, pues en valores, en tener algunas cosas lo más sólidas posible. Eh, y le hemos ido viendo el retorno, porque le va siendo el retorno, pero claro, eh, según vamos subiendo creo que ese retorno es mucho mayor es decir porque, porque al final es como que se va generando, esto es como cuando vas, vas invirtiendo no todos los años en cosas como Indexa, ¿no? Que, que se va generando hay un, un interés compuesto. Yo creo mucho en el interés compuesto de, de todo este tipo de cosas que son, que son inversiones. Entonces, el, el año que viene, eh, joder, eh, la suma de los clientes que tenemos con los buenos resultados que estamos obteniendo, pues ahora en todos estos clientes fit, con los casos de éxito, con todo lo que hacemos en, en, a nivel de marca… El equipazo que tenemos y todo, no sé, me da la sensación de que eso va a explotar y, y nos va a ayudar mucho eh, en nuestros objetivos. Sí que es verdad que por otro lado nos toca salirnos de la zona de confort en el sentido que, pues, por lo hemos dicho, vamos cabeza más corporate, hasta ahora hemos entrado en todos los sitios donde teníamos un mínimo contacto o una mínima opción. Pero, pues bueno, pues ya, ya empezamos a trabajar licitaciones, pues como decíamos que no hemos hecho nunca, eh, ya empezamos a hablar con clientes o intentar entrar en clientes que no tenemos esa relación directa, pero al final ya, ya empezamos a vender a gente pues que hace un tiempo no nos conocía, a lo mejor ha escuchado hablar de nosotros, pero, pero no es lo mismo alguien que aunque esté en un corporate, pues que haya leído el libro de Luis, que escuche el podcast o, o que venga referido, pues entras un poco más fácil pues que entrar en un... Alguien del IBEX 35 que no ha escuchado de ti en tu vida, ¿no? Entonces, creo que es otro juego, otra liga y vamos a aprender mucho, ¿no? El salirnos de, eh, de ahí. Y yéndome a algo muy específico, ¿no? De la compañía, dentro de toda la compañía, como es Product Hackers Go, que es la parte de formativa… Eh, este año ya hemos hecho grandes avances porque de repente hemos sacado unas formaciones, pues como son los bootcamps, como más completas, ¿no? Que, que al final tienes toda la parte de membresía eh, que te permite hacer una formación a medida, pero luego estos bootcamps que sí que te consiguen pegar un empujón en un periodo corto de tiempo. Yo creo que 2023 va a ser el año donde produja y que sí que lo convirtamos en la escuela de referencia en todo lo que tenga que ver con, con, eh, con Growth. Y encaja muy bien con la visión que tenemos, porque al final lo que, lo que queremos es ayudar a las compañías a que crezcan, pues a algunas dándoles consultoría y a otras y consultoría como hacemos, ¿no? O con ejecución, como hacemos en, en la parte más de Product -hackers, y a otras dándole esa formación. Eh, y luego, lo que hemos dicho, todo esto se retroalimenta. Porque al final, eh, Product Hackers Go, la escuela, eh, que nos haya escuchado alguna vez, tenemos claro que es como una parte del top of the funnel de Product hackers, es decir, al final nos da visibilidad, nos permite captar perfiles, que ya tenemos mucha gente que hemos fichado que ha pasado por Product hackers Go, nos permite llegar a clientes. Entonces, yo creo que vamos a hacer muy bien este engranaje ya, por fin, de la parte formativa, eh, con la parte de, de un poco más del servicio al cliente. No sé, nos va a costar, va a tener sus retos, pero en cuanto consigamos engranar las cositas que faltan, creo que estamos montando, pues eso, lo, lo que decimos que somos, no un cohete a reacción nos, lleve, nos lleve, eh, llegan muchas leches. Es complicado, ¿no? Cuando montas un cohete, pues se te caen cosas, ¿no? Pues cuando Elon estaba al principio con los cohetes, explotaban, ¿no? Pues, pues explotamos cohetes a veces, pero ya empezamos a tener una nave que, que, que más pronto que tarde va a ser capaz de pegar y también aterrizar, que fue un poco el, el gran reto de SpaceX, pues nosotros estamos un, un poquito ahí. Yo creo que va a ser un buen año eh, y sinceramente la situación macro. Creo que no va a ser tan mal como se pinta y que una vez pasado Q1, Q2, yo toco, toco madera, pero creo que además nos va a acompañar un buen tiempo, por decirlo así. Y a lo mejor Carlos piensa otra cosa, eh, Carlos es el que sabe de estas cosas, porque es el que mira los periódicos. Que vaya, yo ni idea. De hecho, al revés, ¿eh? soy mucho más optimista, yo creo, de lo que se lee por ahí fuera. Yo estoy contigo, o sea, creo que... El... No creo que lo peor haya pasado, creo que ya se ha descontado bastante en los mercados de... De la posible crisis, creo que nos tendremos que acostumbrar a unos tipos algo más altos. Bueno, económicamente yo creo que a nivel macro, a nivel, y lo que nos afecta a nosotros más directamente, no... Y creo que una de las cosas buenas que hemos tenido este año es el haber pasado a trabajar con clientes grandes por todo lo que hemos contado. Pero una de las cosas buenas de este cambio, más allá de lo que hablábamos de servicio no sí si más fácil pero sí con, con resultados bueno mejores en líneas generales unas cosas buenas es que estas empresas más grandes no sufren unos cambios tan grandes no al final las que creo que van a sufrir más y ya están sufriendo más son empresas más pequeñas startups que dependen más de financiación porque esos mercados pues sí que se van a, a frenar algo más pero la situación en la que estamos nosotros creo que no va a ser tan malo como se podía esperar a lo mejor hace unos meses pero vamos que aquí podemos jugar adivinos todos pues, eh, mira, voy a lanzar una pregunta, porque Marcos ha hecho un par de Marcos Castillo, un par de preguntas muy chulas. Y decía la primera, a más estructura e inversión, más responsabilidad también. ¿Cómo lo lleváis a la hora de tomar decisiones? Supongo que también os influenciará y tendréis más presión. ¿Cómo sentís esto? Yo creo que es parte de pues, ese crecimiento del que hablaba yo antes también. Perdona, George, si te dejo ya. Eh, creo que, pues. Con, con toda la responsabilidad que podemos y con crecimiento personal. Yo, no sé, intentando aprender de, de fuera, de gente que ha pasado por donde hemos pasado nosotros y aprendiendo a cómo tomar o, o cómo intentar tomar mejores decisiones. ¿no? Eh, y el cargar con más responsabilidad, pues bueno, pues eh, se lleva con eso, sabiendo que efectivamente ya estás pagando 60 nóminas, que son 60 familias, que las decisiones que tomes a nivel estratégico pues tienen que estar muy, muy razonadas y muy... Eh, basadas en, en esa carga que llevas encima, eh, pero bueno, no queda otra, ¿no? Entonces, bueno, pues intentando crecer a nivel personal y profesional para que las decisiones que tomes pues cada vez sean un poco más acertadas o dentro del contexto que tengas sean lo más acertadas posible, ¿no? George, ¿tú vas a decir algo? Sí, absolutamente, o sea, yo creo que al final es algo que siempre va a estar ahí, siempre te, te influencia y, y cada vez más. Pero, eh, siempre, como siempre actuamos de buena fe, vamos a decir, ¿no? o no de mala fe, es decir, siempre actuamos de una forma que pensamos que es lo mejor para la empresa. Y nunca, porque a día de hoy también eh, hay una mala visión en general ¿no? de los empresarios, eh, podríamos decir por lo menos en, en un entorno más fuera de lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero creo que nunca hemos tomado ninguna decisión que sea como por el bien nuestro, por así decirlo. Es decir, siempre estamos tomando las decisiones en el sentido de qué es lo mejor para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, como nunca actuamos de mala fe, sí que nos podemos equivocar, eso es obvio, como, como todo el mundo, y de hecho nos equivocamos y bastante. Eh, pero pero no tomamos decisiones de mala fe. no Entonces, bueno, eso es un poco para mí lo que te ayuda a ir quitándote un poco el peso de esa, de esa responsabilidad, entre comillas, que nunca te lo llegas a quitar. Eh, yo, yo diría, totalmente de acuerdo con George, yo sí que diría que hay dos cosas. Ev evidentemente cada vez más, lo que sí que te das cuenta cuando lo piensas bien es que la hostia es más gorda. O sea, me refiero, hace dos años si nos equivocábamos, pues palmábamos 5.000 euros un mes. A, a los niveles a los que estamos, como la que hagamos un mes, se nos va mucho dinero, ¿no? O, o, o la leche económica puede ser muy gorda en, en términos absolutos. Lo que pasa es que en términos relativos es lo mismo. Y, y yo sí que creo, tengo la sensación de que al final como tu cuerpo se va haciendo. Es decir, yo, yo no tomo las decisiones, creo que no tomamos las decisiones de ahora que a lo mejor suponen 10 veces más dinero. Eh, con 10 veces más miedo que antes. Pues no, lo estamos más o menos como antes, porque pues antes cuando eran 5.000 euros es que nos iba a la vida los 5.000 euros. O cuando era un, un problema relativamente pequeño visto a día de hoy, eh, pues en su momento era un problemón. no Entonces, creo que al final sí que lo bueno de ir haciendo este camino es que tú te vas acostumbrando a los niveles de cada momento, lo bueno y malo, y, y en cada momento los problemas que tienes delante pues, son los más gordos. O sea, no... Eh, no sé si os pasa, a mí me cuesta muchas veces, joder, lo, lo cuantificas, ¿no? Pero realmente el, el problema no es el dinero o, o, la, o la dimensión, sino es el problema es lo que tienes delante, que muchas veces son las personas, que muchas veces que no sabes qué decisión tomar, que muchas veces es ese proceso hasta que toma la decisión porque cada uno tiene una perspectiva y hay una discusión y ahí se me refiero a eso. Y te da igual que la discusión sea por, por A, por B, o por C o por D, ¿no? Al final es... Es, es una tensión, ¿no? Es el, ese proceso de, sobre todo, de, de ser capaz de llegar a, a lo que mejor nos ven, vaya a venir. Pero, pero la dimensión del problema casi a veces pasa al segundo plano. Sí, de hecho es que te vas acostumbrando. O sea, yo me sorprende lo rápido que, que me parece que... O sea, más o menos cada mes la facturación sube y, y me parece poca. No me esto es poco. O sea, es... <risa> como que enseguida te acostumbras a los números y dices, no, no, es que tiene que ser mucho más. O sea, es que es poco, es que con, o sea, con esto no vamos a ninguna parte. O sea, para lo que queremos construir es que siga siendo poco, ¿sabes? Entonces, yo por ejemplo creo que no, o sea, no, no siento ninguna presión. O sea, de hecho, todo lo contrario. Es como que ahora tenemos unos compañeros de viaje que encima nos están ayudando y que tienen bastante criterio, con lo cual, eh, no sé, todo lo contrario. O sea, yo noto que es incluso mejor, vamos, Sí que noto lo que dice Corti, de que, ostras, cada vez eh, es, ve, miras desde más arriba, pero como los cimientos son bastante sólidos, ¿sabes? No estoy subiendo un, a un bambú, ¿sabes? Que está empezando a, a girarse y que tengo miedo de que algún día me caiga para abajo, sino que estamos construyendo algo que es bastante sólido. Y que, aunque, aunque somos muy go big or go home, entendemos que para llegar a ser muy grandes, los cimientos tienen que ser sólidos. O sea, de hecho, lo que estamos haciendo ahora... El otro día lo pensábamos tal y le poníamos como nombre Solid Growth, porque es crecer de forma sólida. O sea, es decir, no es crecer como el tío de WeWork, que crecía en un huevo, pero crecía en un huevo de una forma absolutamente no sostenible. De hecho, creo que todavía tienen problemas eh, WeWork, digo, el tío ya no. Pero <ríe> entonces eh, nosotros no queremos crecer como Adam Newman, nosotros queremos crecer de una forma en la que lo que estamos construyendo perdure y que nos asegure que el año que viene podemos seguir creciendo, y el siguiente también, y el siguiente también. Entonces, como yo creo que tenemos ese criterio y tal, y ya tenemos bastante, también bueno, tampoco voy a decir bastante experiencia, porque nos queda mucho para tener bastante experiencia, pero, pero creo que vamos bastante bien y no tengo... Miedo, ni, ni me. ¿Sabes? No sé, no siento esa responsabilidad más de lo que la sentía antes. O sea, al final, para mí, lo, lo más importante es la gente que trabaja con nosotros y, y esa gente sigue estando ahí cada vez más, pero te acostumbras también. <risa> o sea, somos más remando para que esto salga adelante, ¿sabes? Quiero decir que es. O sea, no es que yo los lleve en la mochila a todos y tenga que caminar, no, no. Es que es, es como que lo que pasa es que cada uno nuevo que viene mete su remo y seguimos empujando para cruzar el, el, el charco. En lo nuestro son naves espaciales, Luis. O sea, tenemos que hacer ah, un, un símil eh. con, con astronautas soplando por la ventanilla atrás de. de <ríe> eh. Tirando átomos, ¿no? Cada uno tira un átomo más y. Eso, Eso lo es. Es. más rápido. Mira, Marcos Castillo también nos pregunta, le, le voy a contratar de, de presentador para estos pro, eh, programas, Marcos, que hace preguntas muy buenas. Y dice, ¿os plantáis internacionalizar? Y me parece buena, porque, porque no sabría decir yo si tenemos una respuesta clara. Cada día a lo mejor decimos bueno, algo. Lu, Luis, Luis lo tiene claro. Venga, Luis, ¿tú qué, qué dices a esto? Yo, yo creo que tenemos que echar un vistazo. Pero... O Sabes que claro, abrir, o sea, internacionalizar tiene muchas consecuencias y requiere mucha pasta. Entonces, yo es algo que prefiero hacer cuando, cuando demos pasta para poder hacerlo, ¿vale? O sea, que, que nos soporte casi la pasta que hemos generado o, que, o, o la que vamos a generar, ¿sabes? Pero hasta ahora si estamos palmando pasta no tiene sentido estar, o sea, meterte a internacionalizar porque podría ser palmar, palmar más pasta. Sinceramente, tenemos un servicio que es bueno, es muy bueno, creo que cada vez es mejor y que en Estados Unidos por ejemplo, ya nos lo podrían comprar y pagarían probablemente el doble de lo que nos pagan aquí de una forma mucho más alegre. Daríamos buenos resultados, pero no es tan... No es, o sea, es... Pero también podría salir mal. Y si sale mal, puede, es muy caro. ¿Vale? Entonces, eh, por eso digo, internacionalizar de lo que es, pum, vamos a saco y vamos a entrar en este país, eh, este año probablemente no. Otra cosa es que lo tanteemos. O hagamos algún pues hagamos algún pequeño desembarco controlado y veamos a ver qué pasa. Algo así, ¿no? O sea, pero. Y, y luego ya a lo mejor, lo que puede, puede que decidamos a mediados de este año es que vamos a ir el siguiente y entonces empecemos a prepararnos. Pero, o sea, yo creo que tenemos que ir tanteando si, y ver que. Ostras, o ir tanteando, hacer unos saqueos en unas cuantas playas. Y si hay oro, entonces ya montamos una expedición con 200 barcos y vamos a saco. Pero lo que no queremos hacer es ir para allá y que no funcione, que no encontremos nada. Estoy poniéndome muy vikingo. Sí, <risa> ya te veo, digo, vamos a cambiar todo el branding de, de las presentaciones por Barcabinos. Viking Hackers. <risa> Product Vikings. Carlos, ¿tú tienes algo que objetar? Que... Uh, no, o sea, me sorprende la respuesta de Luis. Pensaba que iba a ser mucho más agresivo y que iba a decir que sí, que vamos con todo. Eh, a ver, yo es que creo que nos queda suficiente mercado en España como para varios años. ¿no? no sé cuánto y no sé. Y la propia, Hablamos mucho de la licitación de hoy y luego no saldrá nada y tal. Pero la propia licitación de hoy me hace darme cuenta aún más que hay tantas grandes empresas en las que todavía no hemos ni asomado un poco la patita que pueden tener presupuestos muy grandes para lo que hacemos y a los que realmente les podemos generar un impacto muy grande y tener una relación a muy largo plazo, que me hace plantearme muy seriamente si el esfuerzo que realmente requiere irnos fuera merece la pena hoy es cierto que pensando en que, que es parte de nuestro trabajo ¿no? en 3, 5, 10 años sí que creo que vamos a necesitar estar fuera eh, quizás lo hagamos desde una posición más tranquila como dice Luis pues cuando España esté mucho más consolidada pero, pero a mí es que me da la sensación que en los próximos años podríamos seguir creciendo a un ritmo muy bueno sin necesidad de salir. Eh, vamos, estoy convencidísimo. Pero bueno, eso no quiere decir que efectivamente no nos parezca atractivo, no creemos que haya oportunidades y que el crecimiento futuro, pues para pasar de según qué cifra, a lo mejor pues para pasar de ser una consultora que facture de los tres que facturamos hoy, pues a lo mejor para pasar de 20, sí que no me creo que podamos estar solo en España o solo en España y Latam o... Pero, 2023 pero que será así, pero 2024, por supuesto. Pero de que internacionalicemos y vendamos fuera y tengamos clientes relevantes fuera, pues igual van a pasar un par de años. Pero El bueno, caso es que ya sí, tenemos clientes fuera, es decir, tenemos algunos, pero pero una cosa es tener clientes ahí otra es ya eh, pues eh, convertirlos a internacionalizar. No sé, es como PAM. ¿Sabes? No, sé. Para mí hay un... o sea, no sé cómo expresarlo, pero es de hacer un esfuerzo real y potente de varios cientos de miles para, para conseguir varios billones de, de facturación en un año, si no, ¿para qué vamos? Bueno, yo, yo, yo creo que, el, que Luis quiere ir a saquear y si pilla oro, ¿eh? ¿verdad? Vamos a saquear un poquito este año las costas americanas. Bueno, si no, podríamos, podríamos decir que vamos a ir a explorar satélites para ver si tienen oro y, y, y paladio y platino y traérnoslo a la Tierra y minarlos aquí. Vale, pues es más o menos, ¿no? También podemos... Mucho mejor. Sí, Venga, sí, no. Vale. Minería espacial mejor que vikingos, vale, me parece muy buena, porque lo de saquear no suena nada bien, la verdad. Justo, además, justo esta semana, hoy, eh, hoy que lo estamos grabando será mañana cuando lo publiquemos en Podcast a Brasil el miércoles pasado. Publicamos entrevista con el CDPL de Space, o sea que es una semana muy espacial, que eso, uh. eso mola mucho. Eh, para acabar, eh, que se nos va, que si no, no nos tiramos aquí toda la tarde eh, y, y alguien tiene que hacer como que trabaja. Ya ha quedado claro que nosotros no trabajamos, pero al menos tenemos que disimular en casa porque si no, tal. Aprendizajes del 2022. Empecemos por Luis. O sea, ¿qué, ¿Qué cosas te lleva a decir, ostras, esto lo aprendí a fuego y, y lo tenemos que aplicar siempre, Luis? Venga, pues yo voy, voy primero a por lo último que tengo aquí apuntado. Eh, yo creo que para, o sea, de este año me llevo, una, me llevo un recordatorio de que soy mediocre. Toma ahí. Pero espera, lo explico, lo explico, porque esto puede parecer decir, what the fuck, ¿qué dice este pavo? Pues, eh, cuando estuve en la carrera, o sea, yo entré a la universidad y, y venía muy, muy justo. Yo venía de un instituto público, todos los, los que estaban en mi carrera venían de privados, yo no tenía ni idea de integrar, derivar y muchas otras cosas, ni contabilidad, nada, había mil cosas que no sabía. Entonces dije, vale, Luis, eres tonto, tú eres en mediocre, ¿vale? Asúmelo, tío, y empieza a currar antes que los demás. O sea, es decir, eh, si, si alguno de la carrera Empieza a estudiar antes que tú un examen, lo estás haciendo mal. ¿vale? Entonces yo dije, bueno, pues voy, a, voy, a, voy a asumir eso, voy a decir, soy mediocre o soy tonto, entonces tengo que empezar a estudiar antes que los demás. Y me fue muy bien. O sea, a lo largo de la carrera... La verdad es que me fue muy bien porque, aunque Corti siempre diga que no iba a su clase, era de los que más iba de mi carrera. No, no venía, o sea, el resto de, los, de sus compis eran unos kinkis, pero... Volví a estar pero entregué bien. todas las prácticas, tío, todo, todo, todo, y, y saqué buena nota. Entonces, al final, eh, yo creo que es un recordatorio de eso, decir, tío, tienes que prepararte todo mucho más. Eh, ya no vale la excusa de, Ay, es que bueno, pues como no es la licitación, qué tal, ¿no? Eh, hay que preparárselo todo más, hay que estar... O sea, hay que dedicarle, por ejemplo, yo quiero... Yo quiero, este año pasado he intentado hacer estrategia y es que no lo he conseguido. Sí que he leído, sí que he aprendido y, y quiero conseguir hacerlo. O sea, quiero de verdad tener una estrategia sólida porque ya tenemos ahí cosas en la cabeza y, y en el horizonte que son muy interesantes, pero nos falta, nos falta ese plot twist, ¿sabes? Ese pam, ¿sabes? Ese de repente eh, lo reventamos en nuestra estrategia. Tenemos cosas ahí que pueden ser, o sea, que todavía están en una nebulosa y falta conectar y eso para mí es crítico. Y luego, Rentabilidad, o sea, es otra cosa de este año que es como, tío, la rentabilidad es crucial. Estamos montando un negocio y hay que ser rentables mucho, dando muy buenos resultados a tus clientes, siendo muy rentables tú también para ellos, pero, pero tienes que ser rentable y punto. Esos son mis aprendizajes. Yo solo quiero decir que eh, eh, Luis me copia los deberes porque ha publicado una newsletter hace poco sobre mediocridad y, y yo creo que ha dicho, venga, buscamos newsletter aquí aprendizaje el año y, y ya está. Eh, a, ya, mí, fuera... a mí me hace, gracia, me hace gracia que hable de lo de, de, lo de la licitación esta como, como ejemplo de, de, de buenas prácticas cuando se acababa el plazo a las 11 de la mañana y hemos subido la documentación a las 10 y 58 de la mañana. Como en la, universidad, la última hora, pues, igual que en la universidad pero presentando... Me ha recordado proyecto a fin de carrera entrega ahí... <risa> lo tenía Bueno, pues eso, hay que prepararse las cosas y, y es de hace 20 días Pero vamos, bien, bien sí, Lo sí. que pasa, tío, mm. es que eso es lo típico Que siempre pueden mejorarlo un poquito más Siempre pueden mejorarlo un poquito más siempre Entonces, hemos ido ahí, pi, pi, pi, pi, ha quedado muchísimo mejor Pero hemos llegado Hemos llegado dentro del límite Justos, muy justos pero, no, pero hemos llegado Eso va a pasar así toda la vida Es como cuando Luis en la carrera decía La próxima semana me compro pitis y no, no he comprado te te los pedía otra vez. Esto, esto, esto pasa. Eh, no, pero quería hacer ya ya fuera coñas, un, una cosa, un pensamiento sobre la estrategia. Luis, que, que yo creo que al final el problema con la estrategia es que pensamos que es más complicado, que tiene más ciencia o que es mucho más tal de lo que es. Es decir, que a veces es como que te queda la sensación de que no estás haciendo estrategia porque te es esta mierda. Porque, la porque no es algo sexy. Es decir, al final no haces algo que diga, joder, colega, te he encontrado la fórmula de la Coca-Cola. No. O sea, es que al final muchas veces la estrategia es tres decisiones bien tomadas y que te llegan a donde quieras. ¿Qué pasa? Que las están ahí y tú estás diciendo, ¿y esta puta mierda he tardado yo tres meses en, en llegar aquí? ¿Sabes? Si, si esto me lo hubiera hecho sí, cualquier persona en la calle. Digo, pues, que, eh, que luego cuando tú miras hacia atrás y lo ves, está conectado y está muy bien conectado y lo hemos ido haciendo de lujo. Igual que eh, pues los nuevos servicios que hemos ido sacando y todo eso, nuevos tamaños, nuevas formas, nuevas... Pero... Pero es verlo como con tiempo, ¿sabes? Y tener esa construcción. Sí, sí, entiendo perfectamente lo que dices. Sí, es verdad. Que estamos quizá muy. O sea, pensamos que, que las películas ahí salen ahí como haciendo la estrategia, ¿no? Y es la leche. Y es que luego no. O sea, es que ese proceso yo no sé si realmente ocurre así o no. Pero vamos, yo lo que quiero es. O sea, es que tenemos cosas en el horizonte que son chulas y solo hay que coserlas bien para que, para que tengamos un, una, eh, un interés compuesto brutal. Vale. ¿A quién se anima a aprendizaje? George, ¿le das tú? Venga, pues básicamente eh, escalar una empresa a los volúmenes que queremos es difícil o es muy difícil y es muy difícil yo eh, lo que me voy dando cuenta poco a poco es que al final creo que no es que sea difícil vender no es que sea difícil eh, dar un buen servicio no es que sea difícil... Mantener contento al equipo ¿no? y que tenga un buen rendimiento, sino que si cada una de las partes es difícil, luego encajar todo en conjunto es todavía mucho más difícil. Y ir haciendo todo esto en paralelo sin desviarte o tomando las mejores decisiones es lo que para mí es más killer, es lo que es más difícil, es muy complicado, es muy complicado eh, irnos a rentabilidad este año sin... Eh, que el equipo se queme, o sin vender clientes que no sean fit, o sin tal, o alcanzar los objetivos que nos ponemos. Es toda eso, el encaje de al final de todas las piezas de una empresa es lo que lo que lo hace más, más complicado. ¿no? Y bueno, eh, es un año, yo creo un, que ha sido un buen año, un buen año... Eh, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Con ciertas decisiones tomadas, teníamos viento a favor, eh, tomamos ciertas decisiones, nos ha ido bien, hemos llegado hasta más o menos donde queríamos llegar, pero, pero cuesta, cuesta, es, es difícil. Pero bueno, lo tenemos todo por delante para hacerlo muy, muy bien este 2023, muy, muy bien 2024, 2025 y convertirnos en esa empresa ¿no? que siempre decimos de llegar a facturar 100 millones de euros. Pero bueno, que el camino es, es, es pedregoso. Durico, durico. Charlie, ¿tú cómo lo ves? Yo, por llevarle la contraria a Luis y un poco alineado contigo, eh, y además lo acabo de añadir. Eso está ahí, bien, eso Luis, está bien. Lo acabo de añadir ahí a última hora, según, lo, según hablaba, lo he ido pensando, y es eh, la, la famosa frase de Peter Dracker, que es un ex eh, consultor, bueno consultor de estrategia, que decía, eh, culture eats strategy for breakfast, ¿no? Y es que la cultura se come la estrategia para desayunar o por la mañana, se podría traducir. Y, y, y creo que este año yo lo he vivido bastante, ¿eh? y, y no hablo de cultura vacía, cultura vaga, cultura como un concepto muy etéreo, hablo de cultura como bueno, como crear una cultura flexible, innovadora, donde la gente pues toma responsabilidad, eh, responsable de los resultados, bueno, una cultura de trabajo, unos procesos que para mí en parte no los procesos en sí, sino el cómo se siguen, cómo se cumplen, cómo se ejecutan, es parte de esa cultura. Eh, unos grandes aprendizajes es que si eres capaz de crear esa cultura, trasladarla al equipo, contratar alineada a esa cultura, las, las cosas van pasando, ¿no? Y, y el hecho... La mejor señal de que la empresa siga, bueno, hay, hay dos conclusiones de que la empresa siga creciendo a buen ritmo con nosotros cada vez más fuera del día a día. La primera es que probablemente somos súper prescindibles y muy paquetes en lo que hacemos y los que vienen por detrás de nosotros son mucho mejores que nosotros, lo cual es una gran noticia que hayamos conseguido convencer a gente mejor que nosotros para que trabaje con nosotros. Y la segunda es eh, pues que precisamente hemos sentado unas buenas bases culturales de, de qué esperamos del equipo, de cómo es el servicio, de cómo debería ser y que muchas cada vez más cosas de esa cultura no las creamos o imponemos nosotros sino que, que surgen y son una consecuencia de, eh, bueno, de la gente que tenemos de lo que transmitimos y de la gente que vamos contratando ¿no? entonces yo para mí es uno de los grandes aprendizajes que si es capaz de tener esa cultura y, y seguirla y, y tratar de ser fiel a ella por pues las cosas pasan muchas veces ¿no? Aunque tú no estés en el, en el día a día o, o tú no estés ahí tan tan metido y luego una un poco más negativa, a lo mejor, que es que, que, que pues en muchas, muchas ocasiones yo me encuentro que seguimos teniendo una mentalidad excesivamente startupera cuando ya estamos, por lo que hablaba antes, ¿no? eh, pasando ese, a jugar en esas grandes ligas de grandes clientes, grandes consultoras. Y, y yo creo que uno de los aprendizajes es, oye, de verdad pensemos grande y de verdad creámonos que, que estamos haciendo algo chulo, algo grande y que a veces seguimos viviendo todavía muy en, en, en el barro del día a día y viéndolo todo muy negro. Y, y, joder, cuando echar la vista atrás y, y casi esta es más reflexión de después de todo lo que hemos ido hablando, pues estamos haciendo cosas chulas, ¿no? Pues tengamos una mentalidad mucho más, mucho más grandiosa, mucho más grandilocuente, porque creo que podemos hacer algo muy chulo. Yo creo que también. Eh, yo para apuntar sobre lo que ya habéis dicho y muy de acuerdo con todo. Por ejemplo, lo he dicho de Carlos de la cultura, yo creo que, eh, que es así. Culturas son cosas chungas, ¿eh? O sea, culturas se es que al final tengamos una... Parte de las decisiones que hemos tomado este año, como la de hoy, dejamos el servicio de determinados clientes, nos focalizamos, es parte de la cultura de que estamos obsesionados por, por eh, darle valor a nuestros clientes, que podríamos haber tenido una cultura distinta de aprovechar cualquier cosa que nos venga por delante o, o lo que sea. Entonces, la cultura es, luego es lo que te lleva a tomar decisiones chungas, pero que en el largo plazo son las que te van a, a generar. Eh, retornos ¿no? eh, y ese tipo de cosas. Para mí un aprendizaje de este año, o sea, y llevo como mucho tiempo dándole vueltas, es que crecer duele. Me refiero a esto eh, que, que se dice, ¿no? que si nos salieran los dientes siendo adultos, pues las pasaríamos putas, ¿no? que los niños están preparados. Lo mismo que si nos crecieran los huesos eh, al ritmo que le crecen los niños siendo mayores, pues las pasaríamos jorobadas, pues cuando creces una empresa y creces a ratios fuertes. Eh, las cosas crujen y te duele y, y no es fácil, que no quiere decir que no mole mucho y sea divertido y, y todo, pero bueno, para mí el simil es cuando vas haciendo un rally que vas apurando en todas las curvas, pues en cada curva te va dejando un poquito de, de chapa, chavales, o sea, eh, entonces hay que, hay que entenderlo. Yo creo que simplemente hay que estar mentalmente preparados, hay que entenderlo y hay que tener pues cada uno sus espacios para recuperarte de todo eso, el equipo los necesita, nosotros los lo necesita y creo que hay momentos en el año que son para apretar momentos del año que son para descansar Mira, yo me acuerdo cuando he cuando en el podcast este año a Sergio Furió de, de Creditas que me decía, dice, tiene hay momentos donde me tengo que estar a full levantando ronda tal, no sé qué, y me curro 200.000 horas pero he aprendido que hay momentos donde pues tengo que bajar el pistón y currar menos o sea, menos de lo, incluso de lo que, que podría yo pensar, ¿no? Pues no hace falta ni currar mis ocho horas. no es, Tú tienes que adaptar eh, y el equipo se tiene que adaptar a cada momento de la empresa. Y, y, y sobre todo cuando estás en gestión, no o cuando, cuando estás llevando equipos y demás, es muy importante porque hay momentos del año ultra mega intensos. donde se Las cosas por lo general no se van espaciando a lo largo del año y cada mes tienes una cosita, sino que te vienen grandes bloques y tienes que estar eh, preparado. Entonces, bueno, aquí en momentos spam. Quien quiera... Mmm, a escuchar mis reflexiones en sobre crecimiento. Me he creado una ne newsletter sobre crecer.com, vais ahí y ya está. Momentos pam. Pero me la creo justo por por estos pensamientos que imagino, pues, también tenéis vosotros, no hay muchos momentos de, de que vas viendo lo que vamos haciendo y dices, joder, tío, es que en pocos sitios se lee y en pocos sitios compartimos eh, esta parte, ¿no?, del crecimiento personal que tienes que tener como como fundador o como empresario, como decía George, ¿no? Ya no como emprendedor, como empresario. De, de que hay una gestión interna tuya, hay una gestión emocional, hay una gestión de, de energías, eh, tienes que conocerte muy bien, tienes que conocer tu carácter para, pues, para, para no desbordar, tienes que conocer a tu equipo. Eh, hay muchas veces que tú, nosotros nos pasa que sabemos a dónde queremos ir, pero claro, tenemos que convencer al equipo y, y acabas discutiendo cosas que dirías por mis cojones, no, pero es que por mis cojones no funciona, ¿no? Tienes que conseguir que la gente vea lo mismo que ves tú o que te, a cambio, ¿no? Que a veces te cambien de opinión y te hagan ver cosas que, que nosotros no estamos viendo y tomar buenas decisiones porque esto va a tomar buenas decisiones. Pero todo eso a mí es lo que me parece que es complicado. Complicado porque se, se enreda con el día a día, ¿no? Se enreda con que tampoco puedes tirarte tres meses discutiendo con la gente. No, no, chavales. Es complicado, ¿no? Eh, yo sí que voy notando también, según crecemos y somos más, y a lo mejor también tenemos más historia, nosotros pues a lo mejor como en las relaciones, que tienes una, un pasado, ¿no? Al principio empiezas sin pasado y cuando llevas 10 años, tío, pues hay mucha mochila. Pues también pasa internamente y cada vez cuesta un poquito más mover las cosas. Hay como una mayor fricción al cambio. Hay mayor miedo al cambio. Sobre todo a grandes cambios, ¿no? Es que tenemos una, una cultura muy de experimentar, cultura de probar cosas, pero verdad es verdad que para cambios internos yo voy notando cada vez más que cuesta un poquito más. Y esto es algo pues, que habrá que, a nivel cultural, trabajarlo. Eh, y otro gran aprendizaje con personas que yo creo hemos tenido este año, que lo dice todo el mundo, pero hasta que no estás ahí, pues no es obvio, ¿no? Es, a veces tienes gente que has contratado y no tienes muy claro si van a funcionar o no, pero si cuando, en los casos que hemos tenido así, cuando ha habido como mucha motivación y ha habido un encaje cultural, es decir, cuando ves que es una persona que encaja culturalmente, que tiene muchas ganas, pero a lo mejor le falta alguna carencia y le hemos dado oportunidades, ha funcionado, pero cuando hemos visto a alguien que no tenía encaje cultural, por muchas capacidades que tuviera, y le hemos dado alguna oportunidad, pues decimos, joder, si es que es un crack, no funciona. Entonces, al final, volvemos a lo mismo de la cultura, ¿no? Eh, tiene que haber un encaje cultural, casi todo lo demás se soluciona, o sea, al final todos aprendemos lo que decía Carlos antes y es que nosotros no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo la mayor parte del tiempo, tampoco podemos esperar que todo el equipo lo, te, tenga mucha más idea de lo que está haciendo que nosotros, pero sí que necesitas gente que estén alineadas con tu forma de pensar, con tu forma de ver las cosas, con, con una serie de cosas para que, que, que esto tenga sentido, porque si no esto sería una, una casa de locos y, y no llevaría... A nada, ¿no? Para mí, pa mí es el gran aprendizaje pero aparte es que veo que, que se repite una y otra vez. Y luego quizás tenemos muchas prisas, a veces en to cuando tomamos decisiones queremos que pasen cosas muy rápido y hay algunas cosas que requieren un mínimo tiempo. O sea, que te guste o no, eh, hay que dejar unos días para que las cosas fluyan o incluso a veces hay que dejar reposar algunas cosas porque nos, nos venimos muy arriba. Yo creo que eso es todo. Llevamos, pues eso, hora y tres cuartos. Yo no sé si queréis decir algo para, para ir cerrando ya, chicos, Luis. No sé, nada, muy buenas reflexiones, tío, súper interesante. Yo, la verdad es que me gustaría, me gustaría mandar un agradecimiento a todo el equipo de Product Hackers, porque, porque al final todo esto, al principio que éramos cuatro, pues éramos nosotros cuatro haciendo cosas, pero... Pero ahora ya, o sea, con el tamaño que tenemos, eh, o remamos todos, ¿sabes? Y o todos vamos aportando o esto no avanza. Entonces, todo el avance que empezamos a tener ya, o sea, ya era evidente antes, pero es que ahora es, es, es cristalino. Y es que Product Hackers avanza... Eh, con respecto a lo que avanza la gente que está dentro de Product Hackers. Cuanto más crece la gente, cuanto más aportan, cuanto más ideas, cosas, cambios, mejoras vamos haciendo, tanto a los procesos, a la forma en la que trabajamos, los managers, cómo van creciendo, se forman, ostras. O sea, creo que es, o sea, creo que es crecemos por eso. O sea, en realidad crecemos y continuamos y vamos a coger velocidad y ritmo gracias a eso. O sea, porque es que al final son los blog managers, los desarrolladores, es diseño es toda la infraestructura de recursos humanos, de marketing, es go, somos nosotros, es decir, estamos todos ahí, por supuesto todos los managers, eh, y es un poco ese, o sea, como tenemos esa mentalidad mejorista, y estamos constantemente retando incluso lo que funciona bien, eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos hace seguir para adelante, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que al final el reconocimiento de, de todo este año y de cómo hemos crecido y lo que vamos a crecer el siguiente es... Absolutamente eh, responsabilidad del equipo y, y por eso enhorabuena, ¿sabes? Por todo el trabajo que habéis hecho y por todo lo que nos queda por hacer, que eso es lo más apasionante de todos. Y, y bueno, es verdad que claro, o sea, nosotros al final eh, siempre tenemos que hacer este, esta revisión de lo bueno, de lo malo, de lo de, o sea, intentar ver lo que está mal para corregirlo, pero, pero el año que viene pinta muy bien. Y como seamos un poquito más finos y trabajemos un poquito más y, uh, y, y más que trabajar más tiempo, no, me refiero a trabajamos un poquito más inteligentemente, creo que esto va a ser un pepino. Como lo he creído siempre, pero es que ahora ya empieza a haber evidencias. Y cuando tengamos, yo lo que quiero son esas evidencias reales de fin de mes hacer ¡pam! y decir ¡toma! Ahí vamos. Eh, o sea que enhorabuena y muchas gracias y vamos a seguir currando para que 2023 sea un pedazo de año. Sea épico. A mí, a mí me encanta que, que Luis al final lo, todo lo mide en mis billetes que está guay. ¿eh? Que, que, pero mola, mola. Que yo lo compro, ¿eh? que al final... Es lo están... tangible, es, o sea, es, es la métrica. Si, si a la gente le pudiéramos pagar en esperanza y, y, y pasión, claro. pues bueno, bueno, lo de pasión es muy chungo. En esperanza, si le pudiéramos pagar en esperanza, pues le pagaríamos, pero la gente no come esperanza, ¿sabes? La gente no, entonces es, hay, que, hay que darles algo que luego puedan cambiar por comida y esas cosas. Eso es tangibilizar las cosas. Eh, George, ¿algo que contar? Re pues, conclusiones. No, pues me ha molado lo que ha comentado Luis, porque justo antes a mí se me ha olvidado decir una cosa, no sé en qué punto era, creo que. Bueno, cosas buenas de 2022 y demás. Y destacar un poco, pues lo que eh, lo que teníamos en los puntos del NPS que tenemos de empleados, ¿no? Que tenemos un 73, es muy buen NPS, y como decía antes más teniendo en cuenta, o sea, es un NPS que vamos manteniendo mientras vamos creciendo de forma bastante notable, ¿no? Lo cual es, es complicado, es difícil. Eh, y ahí, bueno, pues estamos un poco todos implicados, eh, todos Product Hackers, eh, recursos humanos se lo, se lo curra un montón para poder eh, llegar a estos niveles. Y, y nada, pues eh, ampliar un poco el agradecimiento de Luis al equipo con... Con estos datos que quería dar antes, si se me olvidaron. Carlos. Ah, yo nada más, que ya nos hemos pasado del tiempo. Yo creo que 2023 va a ser un muy buen año. Lo vamos a petar o a intentarlo al menos. Y, y nada, a por ello, yo creo que con ganas. Nah, yo aquí lo único que decir y compromiso formal si sí el año que viene hacemos 400.000 de vida con los objetivos que hemos tal montamos un fiestote. Final de año ni podcast, ni o sea, podcast también, pero sobre todo podcast y luego montamos fiestote y en lugar de esto que la gente esté en el chat eh, la gente con unas cervecicas y unas copas ¿Trato o no trato? Yo me Ahí apunto trato. Ojo, Yo lo firmo Luis luego llorará que nos comemos Evita y tal pero... <risa> No, no, no. Mientras nos comamos el vida que hayamos generado, pues fantástico, ¿sabes? Pero bueno, que no sea mucho, ¿vale? Que... <ríe> no, no, no, ya lo veremos. <ríe> la, la, la primera cerveza, la primera cerveza, luego ya cada uno la suya. Así que nada, cerramos con este compromiso. Eh, muchas gracias a todos si llegáis aquí por escucharos casi dos horas. Esperamos que os haya aportado algo y demás. Si tenéis cualquier duda, comentario, nos no podéis escribir por cualquier lado. Encantado siempre de de compartir, lo dicho, esto aquí no hay ninguna, esto es como, como los del Twitter ¿no? aquí no hay ninguna recomendación financiera ni de empresarial ni de ningún tipo, no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo, simplemente contamos los experimentos que hacemos en nuestra casa. Hasta la próxima hasta el próximo año, a petarlo todo el mundo con vuestros proyectos y un fuerte abrazo Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo yes.